Bueno, es que ricasco, en sectores sociales en Beatoquia, Tokia, cantola tu duen, webinar onetar parte a lugar en sectores sociales en Euskalbea Tokia, euskal, euskal Autonomía arquidegocu, administración, urukoraren, tresna técnicoada, euskolla rinzaren, verdintasun, justicia, tagisarte, politectacos, ayaren, men pedagüena. Os agradecemos vuestra participación en este webinar titulado El conflicto en las organizaciones del tercer sector social, que hemos organizado desde el observatorio. Eh, el conflicto como realidad social con una función social no es una cuestión ajena a las organizaciones del tercer sector social. Como entidades promotoras de acciones y propuestas positivas de transformación y construcción social, las organizaciones del tercer sector social también son promotoras en ocasiones de, de acciones y propuestas que generan conflicto como, como una herramienta para posibilitar ese cambio y esa transformación social. El conflicto, su gran variedad de formas y dimensiones, puede ser una fuerza motora. Para para el tercer sector social, entendiendo el conflicto como un cuestionamiento, como una divergencia de intereses, como poner en evidencia situaciones, discutir, oponerse, denunciar o, o realizar acciones de presión. En esta jornada queremos generar una reflexión sobre el conflicto en las organizaciones del tercer sector social y establecer un marco que nos permita abrir una conversación con personas que nos pueden ayudar a profundizar en, en este ámbito desde su mirada y desde su experiencia. Y lo haremos a partir de dos momentos de diálogo. El primero, para enmarcar la cuestión y con las propuestas de Alex Carrascosa de Fundación EDE y de Maru Ramos de Fundación Guisaune. Y en un segundo momento, más centrado en el conflicto en las organizaciones, con propuestas de cuidado y aprovechamiento de esas fuerzas de cambio con Maru Ramos de nuevo de Fundación Guisagune, con Gloria Sosa del colectivo Cala y con Pedro del Río de plena inclusión. A todas ellas muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación, bienvenidas a este espacio del observatorio y ahora voy a dar paso a Alex Carrascosa que además de dinamizar la sesión nos hará la primera, la primera de las intervenciones para enmarcar el conflicto. Es que ricasco. Bueno, es que ricas con Lucía, ahora que es vena a ti, que tal es que ricas con Lucía bueno, es que tú para que eta eh, haces ayer a Griela, y a la mañana. Van empezando, te oso, badala, oso, oso, interesarías en modala, oso, esperientzia un pertsona gilduko que el duco garamen, etapezando otrañera, era con aritu tan gai nagusi, eta, oso, oso importante, badala, eh, gaurre, va ba, a tu codo una de Torre, Adio Tecota, Danota Vagueros quere Orquesteco. Bueno, pues que muchas gracias. Os agradezco mucho vuestra presencia y participación a las entidades que, que os habéis conectado. Creo que es una sesión, todas pensamos que es necesario abordar este tema. Eh, muchas pensamos que las organizaciones del tercer sector hacia afuera hacen, eh, hacemos una, una labor necesaria, maravillosa, muy atractiva. Pero muchas veces eh, fallamos en el cuidado interno de la organización ¿no? y fallamos en el entendimiento de, de las dinámicas de conflicto que se producen entre nosotras. ¿no? Y en ese sentido, pues creemos que esta sesión es necesaria y os invitamos a que estéis atentas, a que toméis muchas notas y, y a que luego pues, eh, al, al final nos podáis trasladar preguntas, ya sea dentro de, del horario que tenemos marcado aquí o ya sea también en diferido. ¿eh? No os quedéis sin preguntar nada, escribir por el chat, escribirnos al correo pero que esto sirva para, para provocar también una, una reflexión eh, al interior de las organizaciones y entre nosotras. Eh, os presento rápidamente a las personas que, que van a participar en esta exposición. Van a ser, como ha dicho Lucía, diferentes miradas en torno al conflicto de manera más genérica y, y también ya eh, aplicando esa mirada al contexto de las organizaciones. Está con, con nosotras Maru Ramos de Fundación Guisaune y ya en, ya en los años 90, desde su licenciatura en Derecho por la Universidad de Usto pues ya fue pionera en mediación familiar, es, fue, estuvo en la gerencia de Garnica Gógor del Centro de Investigación para la Paz, fue directora del Instituto de Mediación FOMED, y luego ya en, ya en la década de los 2000, al principio de la década de los 2000, ya eh, cofundó la, la Fundación Guisaune desde la que trabaja hoy día. Y en ese sentido es pionera en el desarrollo de planes locales y comunitarios de convivencia y es colaboradora de IMQ Prevención en el diagnóstico y gestión de situaciones de conflicto en las organizaciones, ¿de acuerdo? O sea que, que tenemos una, aquí una, una voz muy consciente que nos va a orientar. Y bueno, veis pues antes, este conocimiento de las situaciones de conflicto de las organizaciones la lleva a profundizar en la naturaleza y raíces del conflicto. El conflicto siempre se ha abordado mucho desde lo pragmático, desde la mediación sobre todo, hay mucha literatura al respecto, pero hay poca, poco análisis en cuanto a las raíces del conflicto. Y Maru nos va a dar una, una visión de este ahí, ¿de acuerdo? Eh, también yo, al principio, para enmarcaros, os aportaré en ese sentido muy complementariamente a Maru eh, algunas, algunos matices, pero uno, dejaré que ella luego desarrolle mucho más esta visión, en torno a la cual desarrolló su tesis doctoral que leyó eh, recientemente. Y, eh, luego hablará a continuación Gloria Sosa, de, del colectivo Gala. Ella es eh, educadora social y licenciada en Antropología Social y Cultural. Y también, pues ella, como ella confiesa, su mayor campo de aprendizaje más que lo académico ha sido la propia experiencia que ha tenido los movimientos sociales, ¿no? Y ella está en el colectivo CALA desde sus inicios en el año 2000, dedicado a la, a la educación transformadora. Y bueno, y una, un lema suyo es que si no aprendemos a abordar los conflictos, difícilmente romperemos con las situaciones de injusticia y dominación. ya ¿no? es una cuestión no únicamente que nos impele en, a las organizaciones, sino que, que nos impele también en, el, en la transformación de este mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, bueno, se hablará también de lo necesario que se abordar los conflictos a las organizaciones porque, precisamente ¿sí, el no abordaje de estos conflictos provoca un, un alto coste humano. Y Pedro del Río, de, de plena inclusión, él es licenciado en Ciencias Económicas y e Empresariales, él está también un enfoque, él está especializado también desde ahí, sí, es interesante también la... la la visión que él puede también dar desde, desde, desde la economía o desde, bueno, también desde la, el doctorado que le está haciendo en estos momentos. Y, que, y él pues, es máster también en consultoría y desarrollo organizacional por la Universidad de Valladolid, posgrado en gestión de conflictos de la Universidad de San Andrés de Bolivia. Él estuvo allí seis años de cooperante eh, en el Alto y bueno, tiene bastante experiencia también al respecto en gestión de comunidades y bueno, estuvo también trabajando para el PNU de la Universidad de Barcelona. Está vinculado a la cooperación al desarrollo y fue gerente durante dos años de ALEPTEA, entidad de plena inclusión en Madrid sobre autismo, y es actualmente miembro de la Confederación Plena Inclusión eh, de España en los proyectos relacionados con el desarrollo de organizaciones y con un doctorado en Economía en la Universidad de Valladolid centrado en el conflicto en las organizaciones. Como bueno, tres voces autorizadas, incluyendo también la mía, una cuarta, que os voy a dar una, unas breves pinceladas con unas diapos, para empezar como aperitivo de alguna manera, como un bermucito antes de empezar en esta, en este, en esta comida copiosa que, que vamos a tener a continuación. La idea es que... ¿Veis la presentación? ¿Sí? La idea es... Bueno, he puesto este, este gráfico porque el, cuando focalizamos algo, y espero que todas estéis en situación de focalizar en modo lectura, muy atentas, muy atentos, cuando focalizamos nuestra visión, solamente nuestra visión binocular es 120 grados y solamente focalizamos 20 grados. La idea es que con las visiones que tengamos acá sumamos pues 90 por 4 a poder ser 360, ¿de acuerdo? Eh, a ver si entre todas las visiones completamos un diagnóstico que os pueda servir a, a, las, a, a las organizaciones. Eh, yo voy a utilizar esta, esta analogía que es muy común en el análisis de los conflictos, en nuestras posiciones solamente se ve un 10%, en este caso, en este, este gráfico que hice, en realidad es casi menos del 10%, pero que veáis que lo que es importante en nosotras, eh, nosotras somos muy posicionales, siempre defendemos a ultranza nuestros valores, nuestras ideas, pero realmente lo, que, lo, importante, lo importante es lo que son las necesidades e intereses que nos motivan. Y en ese sentido, si todas estuviéramos preparadas para conocer los intereses y necesidades que motivan las posiciones que tomamos en, en cada reunión, en cada decisión, pues estaríamos más preparadas seguramente para, para construir el conjunto de valores de la organización desde el cual abordar conjuntamente las, las tareas o los proyectos o las decisiones. Y esto implica una indagación personal e interpersonal en las necesidades y y, e intereses de cada persona. Eh, desde aquí pues podríamos construir, como os digo, un valor colectivo, una serie de valores colectivos, ¿no? un trenzado de valores colectivos. Un poco mi, mi hipótesis es que, y, y Maru va a ahondar mucho más en eso y con, con, ma, con mayor digamos, eh, rigor, pero mi, mi tesis, un poco desde mi observación es que. Somos conflictuales por naturaleza y es algo que no podemos obviar. ¿de acuerdo? Es algo que nosotras ya desde la manera, de la manera de construir nuestra identidad, desde que somos chiquititos, desde chiquititas, desde la manera de construir nuestro lenguaje que se basa en un sujeto, en un objeto y en un verbo que hace que ese sujeto consiga o, o, o realice algo para con ese objeto, eh, toda esa manera de construir nuestra sintaxis, nuestra identidad, todo es puramente dualista. Siempre habrá un yo y siempre habrá un otro. Siempre, y en ese sentido, como todas y todos eh, perseguimos nuestros intereses, pues siempre vamos a chocar o vamos a encontrarnos en un espacio común. Eh, lo curioso es que somos. entiende que las personas somos seres sociales, pero no entendemos nuestra sociabilidad ¿no? y no entendemos muchas veces la, la conflictividad a la que nuestra social, sociabilidad pues nos nos, nos nos lleva eh, continuamente, ¿no? y en ese sentido, pues aquí este es un gráfico, sencillamente es una, un intento de ayudar a entender pues, nuestra complejidad, ¿no? no es más que una analogía, no es algo científico, pero es verdad que la aunque sí que está basado en muchas lecturas eh, científicas y ciencias científicas, pero sí que, que está esa semilla de la dualidad está anidando siempre en, en cada una cada uno de nosotros, bueno, esa semilla de los intereses más básicos de subsistencia, materiales, está anidando en cada una de nosotras y eso hace que, que nuestra semilla para cada campo en el que nos relacionamos sea dual ¿no? y, y es el eh, siempre habrá un pulsiones de intereses eh, más más, de, más relacionados con, la, con las necesidades fisiológicas, con la seguridad, con, con el afecto, la afiliación y la pertenencia, con las necesidades de autonomía, de estatus y poder. Bueno, es, lo digo así muy rápido, esto, se, esto exige mayor, mayor comprensión, pero quiero darle también paso a Maru para que ella nos hable de su diagnóstico. Y lo único que os quiero decir con eso es que somos personas conflictuales, nos guste o no, y que si no entendemos nuestras dinámicas de conflicto, difícilmente podremos abordar eh, las situaciones que se nos presentan de tensión o de diferencia entre realidad y expectativa dentro de nuestras organizaciones, diferencia entre proyecto y proyección o tantas otras. Por tanto, aquí os lo dejo con este aperitivo un poco atropellado, pero, pero prefiero que hablen las compañeras, ¿de acuerdo? Maru, la palabra es tuya, dejo de compartir. Sí, pues muchas gracias, eh, Alex. Eh, pues un eh, honor a todas y todos, eh, bueno, yo en esta, en esta primera parte lo que quiero, bueno, entrar un poco en, en lo que es el entendimiento de la situación de conflicto y para eso, pues eh, aprovechando los comentarios de Alex, también contextualizar, siempre me gusta hablar de la sociedad que nos sirve de marco, porque la sociedad determina la tipología de conflictos que tenemos y también determina el modo que usamos para gestionarlos. ¿De acuerdo? Eh, bueno, pues eh, tal como decía Foucault en su libro Vigilar y castigar, cada sociedad genera su propio tipo de problemas y genera metodologías que se ajustan a los problemas que crea. Pues, eh, nosotros y nosotras, por un lado, vivimos en una sociedad de bienestar. Eh, no, no pretendo con esto definir cómo es la sociedad, sino sociológicamente se llama así por el modelo que está, que está organizado. ¿no? De hecho, las entidades del tercer sector somos muestra clara de cómo, al final, bueno, pues el, el pacto es que nosotros y nosotras generamos, ¿no? parte de la riqueza que generamos, la dejamos a la administración que nos la devuelve en bueno, servicios, etcétera y, y, por supuesto, dejando una parte para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? cosa que seguramente en otros momentos sociales no ha podido ocurrir. ¿Eso qué significa? Que somos una sociedad donde las necesidades básicas ya no son motivantes, ¿de acuerdo? Porque en sociedades de bienestar no digo que, sea, que, que esté bien diseñada y seguramente requerirá equilibrio, más cuotas de equilibrio, pero las personas tenemos garantizada eh, alimentos, aunque sea bueno, decir en bancos de alimentos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces las necesidades básicas ya no son motivadoras. Las necesidades de seguridad, que sería el siguiente escalafón, si, si aprendamos a Maslow, tampoco. Eh, porque bueno, las cuotas de seguridad que vivimos en, en, en el Estado son bastante, mucho más que aceptables si las comparamos con otros lugares del mundo. Eh, entonces, comenzamos a ser la primera sociedad en la que lo, el elemento motivador no está en las necesidades ah. tangibles las necesidades concretas, sino que está en las intangibles y sobre todo la que más es la necesidad de reconocimiento. Por eso es una sociedad en la que lo que se pone encima de la mesa es la necesidad de reconocimiento de las minorías o de las diferencias. Por eso es el momento de las reivindicaciones, porque quizá con la anterioridad no, no, no nos lo podíamos permitir, no era posible. Entonces, nos hemos puesto, eh, bueno, tenemos encima de la mesa ahora multitud de conflictos, porque si hago características somos una sociedad multiconflictiva, porque no nos hemos adaptado. No hemos adaptado nuestra manera de pensamiento ni nuestras expectativas a la sociedad en la que estamos. Es decir, una sociedad en la que ya no se pasa hambre, a las personas lo único que nos queda es tener bienestar, porque, porque ya lo tenemos, o sea, solo es disfrutar de bienestar, pero no hemos conseguido desarrollar eh, modos de vincularnos eh, que realmente nos provean de bienestar. Y seguimos utilizando los mismos sistemas de pensamiento que utilizábamos cuando los recursos eran escasos y debíamos luchar por los recursos. ¿Y esto por qué? Porque no, como os digo, no hemos adaptado nuestro pensamiento y seguimos viviendo en una cultura de violencia, una cultura patriarcal que como bien estaba eh, desarrollando Alex de alguna manera, está basada en la búsqueda del liderazgo, del poder y sobre todo de la dominación como elemento de éxito. Bien, cuanto más eh, consigas, más cotas de poder tengas, parece que eres una persona más exitosa, olvidando todo el resto, todo lo que nos hace realmente nos da bienestar, lo ¿no? que es el reconocimiento. Además, una creencia de que la violencia es la, el modo natural que tenemos de gestionar las cosas. Y además, una educación que nos ha llevado siempre a la imposición y al uso de la violencia. De hecho, cuando se pregunta, así en un ejercicio que suelo hacer, de eh, ¿me podéis definir qué es conflicto? y todo el mundo dice lucha, pelea, no sé qué, y tal. Esos son los modos que usamos habitualmente para afrontar cualquier diferencia que tiene como objetivo la dominación. Bueno, vivimos en un etnocentrismo extraordinario que se ha acociado muchísimo con el estado, de, con, el, con la sociedad de bienestar, porque hemos pasado demasiado rápido de pasar hambre a ser ricos y ricas. Bueno, en este sentido de no pasar hambre, quiero decir. Y lo que no hemos, hemos trabajado mucho en conseguir bienes materiales, no hemos trabajado en dar madurez a las personas. Entonces, bueno, pues somos totalmente endocentristas, niños y niñas mal malcriados, digo que tenemos este, este síndrome de, de modo tal que de un pelo hacemos un moño rápidamente sin poder relativizar y no, además sin, sin ponderar, ¿no? Es decir, que un día se te haya ocurrido una cosa menor tiene la misma importancia y te desequilibra igual, igual, que, que yo que sé, que te haya ocurrido cosas graves, ¿no? Es como un... Que, que no, no nos ubicamos, ¿no? Y somos terriblemente exigentes eh, desde ese egocentrismo, ¿no? Eh, pero luego somos muy tolerantes con nuestro propio comportamiento, ¿no? Nosotros exigimos respeto a gritos, o sea, ese, este tipo de, de cuestiones. Entonces, eh, bueno, y además tenemos una mentalidad muy jurídica, o sea, esto de que el derecho romano, o sea, desde el derecho romano que nos fue ¿no? y muy, muy unida a la... A la a la cultura de violencia es bueno, pues, eh, la terminología jurídica o, sea, o la visión jurídica que tenemos en las que no, para nosotros tiene que haber casi siempre un ganador y un perdedor, ¿no? siempre esa, esa dicotomía. Entonces esto nos, hace, nos da muchas dificultades para gestionar las situaciones de conflicto. Pero es cierto que, como os decía, ¿no? Foucault dice que todas las sociedades generan su propia manera de gestionar. Es verdad que estamos en la sociedad de la gestión de las situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque ya somos personas donde la jerarquía, ya, digamos, es, la jerarquización va desapareciendo, ¿no? con lo cual ya nos consideramos más iguales al resto de las personas, consideramos que tenemos capacidad para defender nuestros propios intereses y además necesitamos inmediatez. Entonces, aquí encaja muy bien la cultura de la gestión de conflictos. Vamos caminando, ¿eh? todavía nos queda mucho, mucho camino. Entonces, bueno, pues es verdad que bueno, aparece la disciplina de gestión de conflictos que aporta muchas cosas, pero sobre todo lo que aporta son metodologías y herramientas. La, la disciplina de gestión de conflictos realmente se origina eh, después de, las segundas, de la Segunda Guerra Mundial porque eh, se estaba buscando sistemas que permitieran no volver a caer en esa, en, bueno, en esa situación que había costado tantas vidas humanas y, y había destruido eh, los países. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se fue profesionalizando, ¿vale? Y bueno, pues ahí pasó por, por, por varias etapas, cuatro etapas que no, no quiero comentaros, ¿eh? hasta que llega a, bueno, a que en Estados Unidos un, un, un profesor universitario populariza estas herramientas, ¿no? Pasa de lo que es el ámbito diplomático, ¿no? como asesoramiento a los gobiernos, pasa a nuestra a nuestra a, bueno, a, a, la in, a lo interpersonal ¿no? y puede ser utilizado ya en el ámbito social, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito familiar, etc. Entonces ahí es, o sea, da metodologías, porque hay una cosa que, de la que tenemos que huir es gestionar conflictos, no es eh, apelar al sentido común. Gestionar conflictos no es buenismo ¿vale? y no es por nada. Pero la sociedad, las entidades del, sector, del tercer sector muchas veces pecamos demasiado de los buenismos ¿vale? y es una de las dificultades que, que tenemos en nuestra gestión. Entonces es una herramienta, son técnicas que además Existen multitud de ellas, es decir, que pueden adaptarse a cualquier situación, pero dentro de todas ellas hay una clave que es el entendimiento de las situaciones de conflicto, que va a ser el elemento de partida. Bien, porque esto es como acudir al médico o la médico, eh, antes de empezar a tomar cualquier tipo de medicación, necesitas saber qué tienes, que te hagan un diagnóstico adecuado. Y eso es lo que permite la gestión de conflictos, hacer un diagnóstico adecuado. Y son herramientas que se pueden utilizar es decir, o implementar en las organizaciones al mismo nivel que se gestiona las personas o se trabaja con la calidad o se trabaja con la metodología de realización de proyectos. Es decir, es una metodología más que nos va a permitir vivir en parámetros de, de, de tranquilidad. Entonces, bueno, pues eh, para realizar, aunque luego ya os, os puedo contar eh, bueno, más cosas, <risa> Existen diferentes estrategias para gestionar las situaciones de conflicto, ¿verdad? Bueno, eh, Uri señala tres únicamente, ¿eh? pero una sería el poder, y yo cuando utilizamos el poder eh, siempre digo que me refiero al poder legítimo. ¿no? Eh, en las organizaciones eh, existe una estructura jerarquizada, igual que en la sociedad, porque vivimos en sociedades jerarquizadas y aunque se relajan los sistemas, nosotros seguimos pensando en jerarquías y diseñamos nuestras organizaciones jerárquicas. ¿Qué ocurre en las organizaciones del tercer sector? Que el poder, yo creo que, yo creo que, tenemos una dificultad con el poder. Y esto muchas veces en las personas de los sociales ¿eh? es como una característica. entonces qué ocurre que en ocasiones eh, una de las dificultades es eh, bueno pues aceptar que si está jerarquizada eh, ahí la, la jerarquía, el propio diseño organizacional eh, otorga capacidad a algunas personas para tomar decisiones de una manera unilateral que puede solicitar consensos y o sea, que puede solicitar sugerencias pero que en ocasiones tiene que ser unilateral y esto en las organizaciones del tercer sector genera una dificultad extraordinaria muchas veces Bueno, de hecho os contaré como anécdota que bueno, pues, eh, La tesis consistía en diseñar un sistema para gestionar situaciones de conflicto en las organizaciones ¿no? y bueno, pues requería, además de toda la parte académica, pues una validación del método. ¿no? Y entonces, bueno pues al final, conseguí bueno, 976 personas, ¿no? una muestra de 976 personas, y tenía tres sectores, el industrial, administración... Y, y, y el de economía social. Bueno, quien más percepción tiene sobre situaciones de conflicto claramente es el de economía social. Muchísimo más que el sector industrial y muchísimo más que la administración. Cuando yo siempre fantaseaba con que la administración parece que tiene como más situaciones de conflicto. Pues no. Que mayor percepción tiene, es decir, donde más situaciones de conflicto se dan, es el, en, en intervención social, bueno, en economía social en términos generales, ¿de acuerdo? Y mucho tiene que ver con, bueno, con, con que quizá el diseño organizacional pues no se ajusta a la expectativa que tenemos nosotros y nosotras sobre cómo deben gestionarse las cosas, ¿no? Que siempre tiene que ir con un carácter, bueno, no sé, a veces como más, voy a decir, asambleario o, o este tipo de cosas. Otra de las vías es la vía del derecho. Y la vía del derecho, bueno, que ocurre que en ocasiones no hace falta negociar ni, ni llegar a acuerdos con determinadas cosas, porque ya está regulado por ley, por ley o por cualquier tipo de norma o incluso eh, algunos comportamientos o algunas situaciones no deben ser objeto de, de negociación ni de acuerdo, sino que debe aplicarse la ley directamente. Y, y no bueno, porque son situaciones especialmente o porque ya están muy reguladas ¿vale? y no tenemos competencia para cambiarlas o porque hay comportamientos que no son negociables. ¿De acuerdo y, y ahí en las entidades del tercer sector es, la que, es en la que, como os decía, el paternalismo en ocasiones nos puede y seguimos sujetando o sosteniendo situaciones que son totalmente insostenibles y que dañan al resto del equipo. Eh, y luego la tercera vía es la, la vía del interés, ¿no? La vía del consenso que puede aplicarse cuando efectivamente las personas son competentes. Con, competentes no me, no me refiero a... O sea, quiero decir, donde efectivamente es un marco en el que las personas podemos decidir cómo hacer las cosas, ¿vale? Dentro de la organización existen muchísimas, muchísimos ejemplos de eso. Entonces, bueno, cualquier solución tiene que, tiene que tener estos tres estadios. Bueno, quizá a veces el derecho no, ¿Eh? Y, y, y bueno, podernos manejar en ellos. ¿no? Pero luego hay otro y bueno, una vez que debutan, ya que tenemos situaciones de conflicto, os diré que los conflictos hoy en día son considerados un riesgo psicosocial y las organizaciones tienen la obligación de analizar qué es lo que ocurre y establecer un plan de acción porque si no estaréis incumpliendo la ley de prevención de riesgos y la ley de prevención de riesgos impone unas sanciones extraordinarias a las organizaciones que no hayan cuidado la salud de las personas trabajadoras. Y hoy en día, eh, los conflictos, o sea, eh, la cuantía para, para, la, para la sanción es equiparada a eh, si se hubiera producido un accidente laboral. ¿De Desde que es conocida la situación de conflicto, con lo cual es necesario y así analizar las situaciones de conflicto y de realizar informes. Por eso la necesidad de cumplir o de tener metodologías adecuadas. Nosotros la metodología que más utilizamos para gestionar las situaciones de conflicto es eh, la propuesta de Leon Paul Lera, que está basada en tres P's. <ríe> es muy sencilla, además decir, la utilizamos tanto para... para lo de, si me acuerdo, para el ámbito comunitario como para, para las organizaciones, porque es una metodología, como es de un poder, muy pedagógica, eh, sencilla, que luego sí que nos va a permitir, eh, bueno, pues, o sea digamos que es muy eficaz, que luego sí que permite hacer planes de, de trabajo, ¿no? Entonces, es una metodología basada en tres elementos, que son las tres P. y... Eh, bueno, la P principal son las personas, ¿verdad? En el caso, si no hubiera situaciones, o sea, si no hubiera personas no, no, no habría situaciones de conflicto, ¿verdad? Pero bueno, sería una pena también, con lo bueno, cual siempre mejor que haya personas. Eso, sin duda. Después había, hay otra P que son los problemas, ¿vale? Y, y seguramente sobre los, bueno, sobre los problemas sí me gustaría hablaros en la segunda parte, quizá para, para explicar cosas también más concretas. ¿no? Y, y después hay otra P que es el proceso y si me permitís, sí que me voy a, a bueno, pues esta vez os voy a hablar de las dos P's de proceso y de, y de persona. Mira, eh, hoy en día tenemos una dificultad para el entendimiento de los conflictos más allá de todo lo que os he comentado, ¿eh? que es que eh, yo digo irónicamente que normalmente lo que hacemos en, para, para entender las situaciones de tensión es aplicar el criterio telecinco. ¿Qué significa esto? Pues que antes de entender qué ocurre, como nosotros y nosotras sabemos tanto, ¿verdad? Que somos sociedad de bienestar, niño niña ricos matriados, eh, egocéntricos, etcétera, tú en cuanto ves la situación, con, o sea, con un titular, tú ya sabes lo que ocurre, ¿no? Entonces normalmente cuando voy a las organizaciones la gente me dice... Debe explicar cómo es esto, ¿no? entonces esto es y casi siempre la explicación es porque me tienen envidia que es algo muy habitual de esta sociedad de bienestar, como os digo, egocéntrica, etcétera, etcétera, se entiende muy bien que se hay, porque me tienen envidia, porque están esquizofrénicos, bipolares, neuróticos o están enamorados, o sea, todavía hay gente romántica que sigue manteniendo esta razón, ¿verdad? pero el conflicto no es nada de eso. Quiero decir, porque yo digo, ojo, pues sí, sí, efectivamente es porque te tienen envidia, están bipolares, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿por qué me llamas a mí? O sea, quiero decir, ¿qué se hace con alguien que te tiene envidia? Y sobre todo, siempre les pregunto, ¿y qué es la envidia? Bueno, sin más, por, por entender, ¿por qué crees que eso puede generar estas situaciones de pensión? Entonces, bueno, la gente solo sabemos decir el titular y cuando pides profundidad, pues ya, no, ya ahí nos perdemos, no hay discurso. Pero eh, casi siempre el, o sea, el discurso que hacemos o la descripción que hacemos es cinco no es titular y, y hablar de cosas que no aportan, porque este tipo de cosas lo único que generan son más tensión, pero no aportan conocimiento para el entendimiento de la situación. Pero sí que tenemos que saber claramente qué personas están involucradas. Y en conflicto hay un componente que es magnífico, o muchos componentes que son maravillosos, ¿sí? pero hay uno de ellos que es la responsabilidad. En conflicto no hablamos de culpa, salvo que haya que utilizar la vía del derecho, ¿no? que entonces sí, quizá ya estamos hablando de, otro, de otra dimensión. Pero en conflicto sí que hablamos de responsabilidad y todas las personas que están participando en el contexto en, son responsables de la situación por acción u omisión. Hay un concepto que es el de testigo, testiga mudo, testigo, voy a decir testigo mudo, testiga, eso creo que ya ahí me he inventado esta palabra, eh, el de testigo mudo, que es aquella persona que está observando la situación, que ve el conflicto, que ve el comportamiento de los compañeros y compañeras y no hace nada. ¿Vale? Esto, no estoy queriendo decir que, que, que su actitud sea más o menos adecuada, ¿eh? no, porque a veces la gente lo que hace es sobrevivir. Pero sí es verdad que el impacto que tiene en esta persona es elevadísimo. Esta persona también va a enfermar, ¿eh? porque sostener esa situación de tensión constantemente enferma. De hecho, se dice que tener situaciones de conflicto en una organización enferman igual que ser fumador o fumadora pasiva. Ese, en el caso de que sea sostenido, quiero decir, pero si no, puede impactar de tal manera que eh, enfermedades tales como úlceras de estómago, enfermedades musculoesqueléticas, Muchos tipos de cánceres están asociados también al sostenimiento de situaciones de conflicto, sin hablar ya de depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera, que también afectan terriblemente a la salud. Entonces, todo eso son las consecuencias de conflicto. y Cuando hablamos de la P de personas, tenemos que analizar todas las personas que están en ese contexto, que pudieran estar teniendo una situación de, soportando una situación de tensión, aunque pareciera, que no son protagonistas de la situación de conflicto, ¿eh? pero normalmente la gente bueno, pues, pues hace grupo, etcétera, que luego os lo contaré en otra. Después están las tipologías de problemas, que como os digo, os lo contaré si no os importa después. Entonces, pero sí que es importante distinguir entre personas y problema, vale, porque nosotros tenemos, tendemos a unirlos. Entonces, en cuanto hablas con alguien, tú piensas vale, este es insoportable, en el mejor de los casos. Bueno, pues ya se ha hecho ahí una unión entre problema y persona. Y gestionar eso siempre es más difícil que distinguir entre personas que puede que no compartamos nada con ellas, etcétera, etcétera. O sea que seamos personas poco afines. Vale, pero eso es una cosa. Y otra cosa es la dificultad que tenemos. Y hay que acostumbrarse a disociar eso. Y una cosa son las personas y ya tendré que entender, o sea, tendré que encontrar el camino para vincularnos o que nos seamos amigos y amigas. Y otra cosa es el problema que tengo. Y los problemas son muy concretos y de unas tipologías muy concretas y tenemos que ver cómo aprender a manejar eso. Pero luego tenemos la otra P, la P del proceso, que es una P maravillosa si no fuera por el sufrimiento que genera. Y hay que entender que el conflicto no es ese hecho en el que hay, digamos, esa bronca. ¿no? El conflicto es ese proceso que en el que nuestra mente se va transformando para llegar a la belicosidad, para llegar al estado de guerra. ¿De acuerdo? Entonces... Esa dinámica la tenemos todos y todas, pero lo que es importante es poder ser consciente de ese proceso en el que estás, que en esta sociedad que somos sociedad de titulares, pues no, por supuesto no somos conscientes, siempre pensamos que las cosas son así, sin darnos cuenta de que nosotros y nosotras provocamos esa situación. Y la provocamos porque nuestra mente está preparada para conflictuar, está preparada para conseguir recursos escasos, pero ahora ya no tenemos que pelear por eso. Pero seguimos utilizando el mismo método de pensamiento. Entonces existen tres estadios en el conflicto. Está el estadio latente ¿no? y no hay conflicto sin mar de fondo, sin latencia. Y esto es cuando hay cosas que no te están gustando de la otra persona. La otra persona no está cumpliendo con tus expectativas porque el comportamiento que tiene te sorprende de alguna manera, por mejor, o sea, normalmente en negativo. Y en vez de documentarlo desde el inicio, bueno, veremos de qué manera, ¿no? Un ejemplo absurdo, ¿eh? Que pasa alguien que tú conoces y no te saluda. Claro que piensas, ¿qué le pasa? Pero eh, en vez de contrastar, ¿no? Y decir, oye, antes has pasado y no has saludado, ¿no? Si realmente te ha molestado. No, nosotros vamos guardando porque si hay algo que nos caracteriza es que somos terriblemente inseguros e inseguras y súper confrontativos. Y eso determina el tipo de conflicto que tenemos, además de todo lo demás. Entonces... Eh, ahí vas recogiendo un montón de información de cosas que no te están encajando. Claro, en cuanto no te encaja la primera, ¿qué haces? Percepción selectiva. Ya te fijas sobre todo, o sea, totalmente en esta persona y claro, pues siempre le pillas en la renuncia ¿no? y vas acumulando. Ahí lo que haces, cuando ya tienes un, un cierto muro de cosas que no te están encajando, provocas un hecho que se llama el hecho crítico. Al que se le da muchísima importancia, pero el conflicto no tiene más importancia que otra. Simplemente es la declaración de, tenemos un conflicto, ¿no? Hay gente que ya con ese, ese hecho crítico normalmente es el que se lleva a los tribunales. Porque me falta faltado respeto un día, porque otro día... Yo qué pues, sé, ¿no? O sea, la gente se enloquece y entonces quiere denunciar, porque me has llamado no sé qué. Pero eso no tiene nada que ver con el conflicto. A ver, tiene que ver con el conflicto, evidentemente. Pero quiero decir que, que, que no le da... O sea, el conflicto no está ahí. Eso es solo un hecho puntual, ¿no? Que pasa, bueno, que es como si un día te pones el traje, ¿no? Porque vas a ir a no ser, bueno, pues ya está. No significa que, que siempre, que sea lo habitual, ¿no? Bueno, no sé si este ejemplo era exacto, pero bueno, ya me estáis entendiendo. Entonces, vas acumulando, haces el hecho crítico, entonces en el momento que hay declaración de conflicto, mi mente enloquece y empieza a hacer una serie de cosas fantásticas. Entre ellas, me autoengaña. Porque en esa, en esa circunstancia yo necesito sentir que soy la víctima y que la otra persona es la que me está agrediendo, que es la persona compadre, ¿no? Voy a decir. Entonces mi mente recompone toda la información para de ahí eh, considerar que soy la víctima. Por eso la narrativa que se utiliza es yo con lo, con lo que he hecho yo por esta persona, yo que siempre he estado atenta, yo que siempre le he echado una mano, yo que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no. Entonces, bueno. Lo siguiente, una vez que ya estoy autoengañada, ¿qué hago? Como ya tengo esa información de base del conflicto latente, construyo una historia preciosa. Y no hay conflicto, sino una historia fantástica que consiga convencer. Porque yo lo que hago con los recuerdos que tengo de cosas que no me han ido encajando es construir una historia en la que esos recuerdos que están totalmente descontextualizados uno de otro, que no tienen ninguna relación, lo que hago es vincularlos. Y soy capaz de construir una historia con un sentido como que todo lo que ha hecho ha estado desde el inicio pensado para fastidiarme. Con lo cual, hay que hago atribución de responsabilidad. ¿no? Le digo, es que lo hizo conscientemente. ¿no? Entonces, ya ahí ya me voy empoderando. Yo, como que efectivamente esto tiene bastante calado. Último que hago, cuchiparla. Voy donde la gente más afina a mí, le cuento mi historia y consigo convencerle. Consigo convencerle y además. Hay dos elementos que le convenzco de cómo son las cosas, de que esta persona es no adecuada, de que no sé qué, de cómo he hecho yo todas las cosas, de todo lo que me ha hecho, de que además lo hace con ánimo de molestar, etcétera, etcétera. Y además con esta persona lo que hago es ya generar un vínculo. ¿no? Entonces genero un vínculo de modo tal que ya a partir de ahí nos vemos obligados y obligadas a defender la misma postura siempre. ¿Vale? Porque... El elemento identitario que genera un grupo es maravilloso y entonces yo no lo quiero romper, con lo cual yo voy a ser capaz de defender lo que diga mi grupo. Bien, así en el fondo no estoy de acuerdo, pero yo ya me conseguiré convencer de que las cosas son así. Entonces como ya estamos ahí en plena evoluc evolución y nos estamos todo el rato eh, retroalimentando en Joder, esto es imposible, tal, pues no sé qué, no sé qué, no sé qué. Mi mente necesita salir de ahí. ¿Y cómo sale? Pues por elevación. Y como somos tan confrontativos y confrontativas, mi mente ya escala el tercer estadio que es muy complicado, que se llama estado de guerra y zona de dolor. En el estado de guerra, mi mente lo que hace es deshumanizar a la otra parte, ya no le llama por su nombre, sino utilizas un calificativo irónico, mira, ahí viene el saludos, el prisas, el lo que sea. Eso que parece una cosa irónica, lo que hace es bloquearme la empatía. A partir de ahí a mí ya me da igual la otra persona, absolutamente igual. A part... Como ya me da igual qué hago, mi mente reinterpreta su, se... eh, su comportamiento y ya empiezo a pensar que todo lo que hace, eh, todo, todo, todo, todo, mega, todo lo que hace está pensado con ánimo de dañar. O sea, ya le hago atribución de maldad, o sea, es lo peor que hay. Y lo más peligroso es que yo pierdo la perspectiva de mis propios actos y soy capaz de todo y cuando hablo de todo es de todo sin ser consciente del impacto que esto tiene en la otra persona. Se llama estado de guerra pero también se llama zona de dolor porque nosotros no somos tan vulnerables emocionalmente que no somos capaces de, sostener, de sostenernos en ese estado y normalmente nos desequilibramos. ¿vale? Quiero decir pues que ya pues el conflicto toma un, un, una, proporción, o sea, un, una importancia desproporcionada en tu vida. Ta, ta, ta, ta, ¿no? Y al final ahí es donde, donde eh, lo, más, es lo más parecido al desequilibrio mental, eh, los comportamientos, la verdad. Entonces, normalmente cuando llegamos a ese estadio es cuando queremos juntar a las personas. Pero las personas no pueden juntarse en ese estadio porque la ira es la que impregna todo y la ira lo que nos bloquea es la, la, la razón. Con lo cual, y lo que les estamos pidiendo a las personas cuando las juntamos es que encuentren un camino razonado, no en la que tú veas qué quieres tú, qué quiero yo y cómo podemos encontrar una integración a eso. Entonces esos dos, esas dos actuaciones, esas dos actividades son totalmente incompatibles en la fase 3, pero es una fase de un sufrimiento extraordinario. Y como en la cultura de violencia que estamos es muy difícil explicar cómo te sientes, lo máximo que podemos llegar a decir estoy fatal, esto no lo aguanto. Y la gente encima dice, esto es de patio de colegio. ¿no? Porque tú dices, no me han saludado, estoy fatal, tal y cual. Porque no han podido entender todo el proceso y cómo te encuentras en este momento. Con lo cual sufres una doble victimización. Pero todo esto que es la esencia de las situaciones de conflicto, sobre todo el proceso de escalada. Bueno, podíamos gestionarlo en las organizaciones y, y, y creo, porque gestionar, o sea, prevenir los conflictos es algo imposible, pero gestionarlos sí que es verdad que genera una cohesión en el equipo extraordinaria. De acuerdo, con lo cual la tendencia es a cohesionar. Prevenir, pues es como tantas es como cosas, es imposible prevenir. Yo ya tengo bastante edad. <risa> Es imposible prevenir, ¿no? Y yo no quiero seguir, no quiero prevenir cumplidarios, por supuesto. Hay cosas que no se pueden prevenir, pero lo que sí podemos es gestionarlo. ¿vale? Entonces, bueno, pues ya después de esto. Sí que, Alex, si sí, cuando quieras, pues así continuamos con. Gracias, Maru. Bueno, una gozada, eh. La verdad es que creo que has asentado muy bien el terreno para la segunda parte y mejorablemente, eh, por rescatar algunas algunas frases, bueno, pues, eh, bueno, ya Maru nos ha dejado claro cuáles el cuáles son las dinámicas nuestras implícitas de generar automáticamente de una manera, eh, no sé cómo decir, estamos casi predestinados a generar falsos supuestos, no, siempre prisante por no hablar las las cosas a tiempo. Y, y a partir de ahí, cómo se hace esa escala de, de la inferencia o del conflicto, de, de inferir eh, ideas que son erróneas y a partir de ahí ir despersonalizando a, a esa persona que interfiere en nuestras necesidades y, y la convertimos en, en, el, en el enemigo. ¿no? Y es que sí, ha sido muy inspirador escucharte y ahora pues sí, la, lo que haremos es... Eh, relacionar esto con las con ya casos concretos o ejemplos concretos dentro de nuestras organizaciones no en el, en... En el, en el plan que teníamos para, para esa segunda parte se trata de que hablemos de propuestas de cuidado y de aprovechamiento de las fuerzas del cambio. ¿no? Entendiendo que, que el conflicto en sí, pues también lo has dicho Maru, es una, una fuerza motriz enorme que, que realmente lo que hacemos es utilizar en el sentido erróneo y equivocado y, y doliente. ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es, el gran desafío, es utilizar esa fuerza en un, en un sentido transformador ¿no? y de aprendizaje común. Por tanto, pues, pues nada, eh, te vuelvo a, a dejar la palabra. A mí otra vez, ¿Sí? sí. otra vez. Ahora tienes que enlazar con la parte de organizaciones sí, sí. y luego ya de ahí te cogerá al relevo, sí. Gloria. Bueno, es que eh, os cuento, queríamos dejar espacio para, para vuestras intervenciones, eh, al final, y más entonces he ido ahí como a, a, a, a lo loco. Entonces, eh, mirad, ¿cómo encaja esto en, en las organizaciones? Ya os he estado diciendo algunas pinceladas, por supuesto, ¿eh? y bueno, eh, de, eh, nuestras organizaciones no son ajenas a, a qué sector. Al final, aunque con un perfil diferente, son, evidentemente, organizaciones sobre todo. ¿vale? Con lo cual, eh, se les aplica la misma exigencia que al resto de las obligaciones en muchos ámbitos. ¿vale? Y en uno de los ámbitos es, por supuesto, el, el, el, la necesidad de analizar las situaciones de conflicto como, como parte o marco de, de los aspectos de prevención de riesgos y sobre todo el conflicto es un elemento de prevención de riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Bueno, eh, la mayoría de las situaciones, y ya enlazo con la P que me, que me faltaba, eh, bueno, si no, porque, si no, luego os puedo seguir contando cosas. Bueno, yo trabajo gestionando situaciones de conflicto en las organizaciones y en el ámbito comunitario, ¿no? es un poco ahí donde, donde ahora desempeño casi todo mi trabajo. Eh, la mayoría de, o sea, es verdad que en, en las organizaciones y en las nuestras también eh, hemos vivido eh, digamos de espaldas al conflicto, Bien, hemos vivido eh, responsabilizando a las personas eh, sobre las situaciones de conflicto, entendiendo que la gente era extraña, ¿no? incluso hay un término que ahora mismo está muy de moda que es que la gente es tóxica, que yo me quedo sorprendido, yo siempre digo si la gente es tóxica no les chupéis, porque hasta donde yo sé, la toxicidad solo tiene que ver con componentes, no sé, superficiales o en los materiales o lo que fuere. No existe la toxicidad en derecho, por ejemplo, ¿eh? como un agravante, por ejemplo, y en, y en psicología no existe el comportamiento tóxico. Esto es una americanada que hemos traído y que nos sirve extraordinariamente para culpar a las personas. Bien, Porque si una persona es tóxica, pues todos los demás caballito blanco, ¿no? O sea, la dificultad siempre es está ahí. Entonces, nosotros siempre hemos vivido culpando a la gente que tenía situaciones de conflicto. Pero es verdad que el propio contexto organizacional también genera situaciones de conflicto. Lo que pasa es que debutan o se, se ponen de manifiesto eh, entre personas. A veces las personas son las que conflictúan, pero lo que hay de base es que o el ambiente es un ambiente no adecuado o, o se ha dejado a las personas... Relacionarse con una falta de respeto extraordinaria y dañándose. ¿no? Fijaros, eh, lo que más existe en, en las organizaciones, dentro de la PET de, de problemas, eh, es eh, problemas. O sea, existen cinco causas fundamentales de conflicto. Es decir, temas sobre los que conflictuar existen cientos y miles, porque anda que no tenemos imaginación para conflictuar. Y hay gente, como digo yo, que va con un radar por la vida. O sea, eh, entras en un lugar y entonces digo si vas a tomar un café y ya está. No me ha servido a mí primero, le ha servido a no sé quién. Yo estaba antes, ta, ta, ta. luego no me ha puesto el corazón, que le he visto a este que le ha puesto el corazón en no sé qué. Entonces tiene un radar extraordinario para ir detectando todas las situaciones de tensión. Es cierto que nosotros y nosotras vivimos, además de la cultura de violencia, en una sociedad eh, se llama predepresiva. Fijaros, se llama predepresiva porque tenemos una costumbre de o sea, analizar solo el déficit. De, de todas las posibilidades que tenemos de análisis de una situación, solo nos fijamos en, los que, en lo que consideramos que no está funcionando. Y eso tiene un impacto en, nuestra, en nosotros, en nuestro bienestar extraordinario. Si vas en cualquier transporte público y estás escuchando conversaciones ajenas, todas las personas nos vamos quejando. Porque hace sol, porque no hace sol, porque tal, pues con el covid da muchísimo de sí, tal, absolutamente todo, constantemente por pues, cosas totalmente innecesarias y la mayoría es innegociable. Es decir, si hace malo hace malo, malo. entonces bueno, o sea, quiero decir, además eso sí también es cuestión de percepción, ¿no? Hay gente que le gusta más la lluvia que el sol, yo qué sé. Entonces eso va generando un impacto extraordinario en nosotros y en nosotras y así muchas veces es como es como nos relacionamos. Entonces, es verdad que en eso tenemos una imaginación extraordinaria para conflictuar y todo puede ser conflictuador y sobre todo la gente este que tiene ese radar que todo le resulta o sea, el tono de voz que usas, el no sé cómo, tal y cual. Empatizar contigo, no sé, seguro que no, pero exigir es, es increíble. Entonces, de las cinco causas de conflicto que puede haber en las organizaciones, sobre todo nos encontramos dos. 90% de los conflictos que tenemos son conflictos relacionales. Es el gran déficit de nuestra sociedad. No hemos aprendido a relacionarnos, sobre todo en ese estado en el que ya no tenemos necesidades básicas. En el que ya tenemos más tiempo para vincularnos entre nosotros y nosotras porque hay cosas que ya no tenemos que, que conseguir. Yo siempre digo que hemos acuñado esta frase de no me da la vida, que por lo menos es una frase muy democrática porque no le da la vida a nadie a quien trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche, a quien trabaja de, de 8 a una, yo qué sé, a quien trabaja mañana y tarde, quien viene, no tiene hijos, tiene siete hijos. Es bueno, no le da la vida a nadie, porque eso nos da como un toque de importancia extraordinario. Pero yo siempre digo que eso nos lo inventamos para no tenernos que soportar. Es decir, una manera de no vincularte con la gente, de no pasar tiempo, que es jo, estoy hasta aquí, entonces buf, vamos corriendo como gallinas sin cabeza. Si pararnos nos viene muy bien, porque eso nos da cero capacidad de reflexión. No tienes tiempo para pensar. Con lo cual, y luego no tienes en nada ni en cómo te estás comportando, casi, ni, ni cómo está impactando lo que haces en el, y cómo podrías hacerlo de otra manera. Y luego, bueno, pues es una manera de no vincularte, porque nosotros y nosotras eh, tenemos un, un estilo de relación que es terriblemente agresivo. De hecho, una de las maneras que tenemos de relacionarnos es robando el protagonismo a la otra parte. Hay alguien que cuenta algo, yo siempre cuento esto como anécdota, que es alguien de, llegas un día a la oficina y como, como estamos en, en, en cultura de, de, de, de no siempre tienes que estar quejando. Entonces llegas un día a la oficina y no puedes decir, me va fenomenal, estoy súper contenta, porque ya eso un día te puede colar, dos un, malamente, al tercero no te habla nadie, porque eres una estúpida, ¿no? Porque ya a la gente le da como, como rabia que hagas eso. Entonces, bueno, pues te tienes que quejar. Vas un día y dices, ojo, tengo un dolor de cabeza? Bueno, seguro que habrá alguien que diga, ojo, el dolor de cabeza es mío. Como si hubiera una cuota, ¿no? O sea, le duele a alguien, tú tienes que fastidiar que a ti no te toca. Y entonces empieza uno, ojo, pues yo tengo un primo que le empezó a doler la cabeza. Oye, dos meses después murió. Ah, ¿a qué no se me da nada? Yo tengo un vecino que le dolía la cabeza al día siguiente cayó Palmera allí. Y entonces tú por tranquilizarles dices, gracias. La verdad es que no me duele tanto, ¿eh? Pero... A la gente le da igual, porque tú sirves para lo que sirves. Esto es, sacar un tema de conversación al que se le aplique la máxima de, y yo, más. Y esa es nuestra manera de relacionarnos, es competitividad absoluta. De modo tal que es imposible escucharnos ni entendernos. O sea, porque estamos siempre compitiendo, incluso por el protagonismo, porque necesitamos un reconocimiento extraordinario. Entonces, una de las dificultades mayores que existen en nuestras organizaciones es la de relación y mientras sigamos consintiendo cosas como agresiones, porque bajo la justificación de yo soy así, ya sabes cómo soy, yo voy de frente, soy muy sincera o muy sincera, claro. Pues eso son unas agresiones extraordinarias que seguimos consintiendo. ¿verdad? Entonces las organizaciones son estados, ver, son sistemas donde se consiente terriblemente la agresividad, la agresividad y la agresión. ¿verdad? La agresión verbal, por supuesto, pero la agresión. Y luego, esta frase que a mí me parece demolidora, que es: Yo no vengo aquí a hacer ni amigos, o amigas. Y yo siempre digo: Bueno, ni enemigos tampoco, ¿no? Digo, por si acaso, que te ha dejado la mitad de la frase? Porque, claro, no, estaría bien no ver amigos, pero si lo que vienes es a confrontar y a generar problemas, pues es terrible. Pero son conflictos relacionales. Los conflictos relacionales siempre son más complicados porque requieren mucho tiempo. Conflicto relacional está basado en la comunicación, por supuesto, pero tiene un componente que es lo que se está trabajando ahora en las organizaciones, que es la confianza. Me acuerdo, ya olvidaros de que está muy bien, ¿eh? o sea que hay que seguir sumando, no hay que eliminar nada. Hemos trabajado mucho en liderazgo, hemos trabajado muchísimo en motivación. Ahora hay que trabajar en confianza. Y confianza no es ser amigos y amigas, es saber que cuentas con la gente, que la gente no te va a traicionar. ¿vale? Puede ser que no sea tu amigo, pero mira, como ejemplo, el otro día en una organización había bueno, pues hay personas bueno, que tenían un comportamiento así y la gente decía, pero es, un, es una persona en la que cuando le vayas a pedir una ayuda en una situación muy complicada te la va a dar, sabiendo incluso que, él, que tenga que hacer un esfuerzo extraordinario. A ese tío yo o sea, no puedo más que darle las gracias. Es un, es un poco ese discurso, ¿no? Entonces... ¿La relación al qué hace? Pues tenemos que cambiar un poco el sistema en la organización y aprender a relacionarnos de otra manera. ¿no? Y luego hay otro segundo una situación de conflicto. También eh, que se da mucho dentro de las cinco causas en la organización, que es el, el estructural. ¿vale? Eh, claro, la organización está tiene un sistema, ¿verdad? tiene un, un diseño, tiene, tiene una estructura que muchas veces eh, no está adaptada y está generando problemas entre compañeros y compañeras, muchísimas veces. Y bueno, pues ¿qué se hace? En vez de revisarla, o bueno, quizá haya que aceptarla porque es lo que hay, se deja eh, que las personas empiecen a confrontar entre sí, luchando por ver cómo, cómo, cómo gestionar eso. ¿no? A ver, un ejemplo tranquilo y absurdo que es, eh, eh, imagínate que llega un día una subvención y es, yo estaba un poco más tranquila y me llega a mí, ¿no? Y la voy a. Pero sigue pasando el tiempo y no sé muy bien por qué razón la subvención es siempre yo. ¿eh? No, no estoy poniendo un ejemplo personal, ¿eh? digo un ejemplo general. Y claro, llegamos, hay momentos en los que yo tengo un montón de, de trabajo, hay otros compañeros y compañeras que igual están mejor, pero justo ha llegado la subvención y yo sigo, sigo haciendo la subvención. Claro, yo me empiezo a mosquear con mis compañeros y compañeras de por qué eso pero eso es, eso es una cuestión de diseño, o sea, ahí, ahí ese sistema no está bien, no lo hemos comentado, no está bien eh, ajustado. ¿no? Entonces, bueno, como, como las, al final las, eh, las entidades son un reflejo de cómo somos nosotros y nosotras, ¿verdad? Pues en las entidades vamos corriendo como ballenas sin cabeza igualmente con muy poca, eh, con muy poca reflexión con, con muy poco tiempo para pensar no tenemos tiempo para diseñar solo vamos corriendo de hecho hace poco escuché leí un, un artículo muy interesante en una revista esta, es así muy, muy científica que decía que el problema de las sociedades en nuestro país es eh, la precipitación o sea eh, ocurre algo y, y, y hacemos el criterio del 5, ¿no? De aplicar cosas que no sirven y rápidamente, porque lo que es importante es hacer. Entonces, aplicas cosas que no valen, con lo cual las tienes que rehacer y rehacer y rehacer. Total, que pierdes más, mucho más tiempo que si tuvieras parado a pensar, hubieras decidido cómo hacer eso y hubieras tenido una cierta estrategia de cómo resolver ¿no? Y bueno, por ejemplo, esto no les ocurre a los orientales, que tienen otro sistema de pensamiento y que no... Entonces, esos dos elementos, serían sobre todo los que, los, que, bueno, los que más se aplican en las organizaciones. ¿vale? Y mucho, y mucho en el tercer sector, donde las estructuras, donde es verdad que nos manejamos un poco raro con los sistemas y procedimientos, y, y donde, bueno, pues, bueno, donde... De algún modo sí que queremos un plus con respecto a las relaciones. ¿vale? Pero pues es verdad que a veces, y esto lo digo yo, y porque estoy hablando con vosotros y vosotras, negaré haberlo dicho incluso delante de mi abogado que no tengo, pero o mi abogada, que tampoco tengo, pero tenemos, somos súper e intensos e intensas, de verdad. Hay veces Yo tengo una de nuestras compañeras que no está, o sea, quiero decir, es, es la que está. Haciendo labores de, de administración, etcétera ¿no? que, digamos, no viene del campo de, ¿no? de... Siempre dice, mira, de verdad es que tener un conflicto con vosotras, porque nosotras tenemos conflictos ¿eh? y los gestionamos, esa es la máxima, o sea, eso no puede... Y dice, es terrible, porque a veces doy, me doy cuenta de que no me he comportado adecuadamente, y o sea, que alguien se ha enfadado, ¿no? Y entonces dice, oye, perdóname, ¿vale? Joder, me pasé. Pero nosotros seguimos con el plus y es... Ya, pero cuando me dices que estás bien, eh, ¿realmente estás bien? ¿O quieres que hablemos? Y ahí dice: No, no, no, ya estoy bien, no quiero que hablemos, ya está, se acabó. No, no, no, porque yo lo que no quiero es. Y dice: Por favor, ¿queréis dejar de ser tan intensas? O sea, hay veces con, con unas disculpas también. Y nos dos tenemos ese plus, que es que es verdad que a veces, eh, que, que a veces pues, joder, eh, bueno, ya está, bien, pues, hemos tenido un conflicto, vale, solo no ha sido eso, un conflicto, lo hemos gestionado, fenomenal el nivel de cohesión que se consigue cuando se gestiona adecuadamente un conflicto es extraordinario, ¿vale? Entonces, no hace falta no tener conflictos, hay que gestionarlos tempranamente y tomarlos con naturalidad. Bien, pero es verdad que, mira, que no, sí. O sea, pero en las empresas del tercer sector tenemos este plus tan interesante que a veces nos genera un poco de, de más dificultad. No, no sé si quieren hacerme, yo podría seguir hablando, ya sabes, eh, entre 12 y 14 horas más seguidas, <ríe> sin comer. <ríe> Pero no sé si, si alguien, o bueno, que habría... Bueno, le voy a... te agradezco mucho, Maru, nos has hablado de las, de las cuatro P's. Tres, tres, tres, tres, Sí, pero la cuarta es la cuarta es el plus. El plus. <ríe> Eso, sí, es una cosa eh, muy graciosa. Sí, sí, sí. Eh, y no, te agradezco también muchísimo este marque, o te agradecemos este mar de, de que nos has hecho el conflicto. ¿no? Yo por cuestiones de organización interna me he perdido las otras tres causas. Hablabas de la causa de la, de la causa relacional y la causa estructural. Sí. ¿Y cuáles son las otras tres? Sí, no, no las había mencionado por, por intentar hablar más en esta set, ¿eh? pero que son mayoritariamente... De hecho, fíjaros, casi toda la, eh, casi todas la, la, digamos, la parte más académica de análisis de conflicto en las organizaciones piensa que solo hay dos, ¿sabes? aunque hay más, ¿eh? pero es verdad que estas dos son las que más protagonismo tienen. Después hay otra, que, es o, que la tercera sería la, el conflicto de convicciones. A ver, lo que quiero decir es que todas las situaciones de conflicto tienen aspectos de las cinco, pero hay una causa que está sosteniendo la tensión, que es la que debería moverse para que la situación cambiara. ¿eh? Ese, ese, ese es el concepto de causa. No es que el tema no tenga pinceladas de todas. ¿eh? Uh -huh. Entonces Hay una que es muy compleja, que es la de convicciones. De hecho, el autor de, la, de esta teoría también es la que más me gusta, o me parece la más completa, después de eh, eh, todas las que, bueno, eh, de, de, de las que existen, <ríe> y a decir existen en el mercado. Pero, eh, hay un hombre que se llama Christopher Moore, que habla de cinco, ¿no? y realmente yo, vamos, es que todas las que veo las puedo catalogar en una de ellas, ¿eh? Él, por ejemplo, que dice eh, conflictos de relación tengas y los disfrutes, porque podrías no tenerlos. O sea, les llama innecesarios y mucho más en, en este momento social en el que tenemos información suficiente como para podernos vincular de manera adecuada. Entonces, él dice que existe realmente dos situaciones o dos causas de conflicto que son, o sea, que requieren estrategia, ¿no? Que son complejas de, de gestionar. Una de ellas sería el conflicto de convicciones Vale, a veces se llama culturales y de valores, pero eso es verdad que yo con una cultura y los valores a veces me aburre, ¿no? Porque hay gente que se pone muy intensa con esto de... Y yo cuando efectivamente estamos en un conflicto y la gente dice, es que está atentando contra mis principios y valores, yo ya me desmayo. Porque suele coincidir esta frase con gente que es bastante firme, voy a decir, por no decir muy rígida en su pensamiento Entonces, convicciones. Pero al final, ¿qué es una convicción? Es una creencia. Una creencia. Puede ser de mínimos, es decir... Hay gente que es super ocloc y hay gente que es más de cuarto. ¿no? La gente de oclok se enfada muchísimo cuando llega la persona de cuarto. ¿Por qué? Porque tienes la creencia de que tienes que hacer como ese esfuerzo ¿no? de, de, de llegar a tiempo y no entiende a la gente que no hace ese esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre con el de convicciones? Que es algo que tengas la convicción, no la entiendes. O sea, la persona que llega de cuarto, claro que ve que se enfada pero no entiende la importancia que le da a esos minutos, ¿vale? Y la persona que es muy o'clock tampoco tiene capacidad de negociación para que no le genere tanto daño, ¿no? De hecho, normal, nos haremos trampas al solitario porque normalmente la explicación de, la de, de, de, de, lo, de las condiciones es siempre como... Es que me ha faltado el respeto, ¿no? que es como, claro, si ya me dices que te falta el respeto, ¿a eso cómo se contesta? ¿no? Siempre lo contraponemos con unos, así, como unos principios como grandilocuentes, ¿no? Que es más falta de respeto. Y ahora, hoy en día, todo es falta de respeto. ¿eh? También lo veo. Es una cosa espectacular. Entonces, es verdad que el de convicciones es muy complejo. Sobre todo porque las convicciones son innegociables para mí, que las tengo, y para la otra parte. Que no las tiene, por ejemplo, ¿no? o que no compartimos, o sea, tienen las suyas, que decir. Los... Eh, no, no, no son negociables, de modo tal que no puedo poner encima de la mesa para ver cómo ponderamos eso. ¿no? Tenemos que convertirlo en otro tipo de conflictos, entonces eso es complejo. Y además una cosa, aparte que la otra parte no nos va a entender si no lo comparte, si no tiene esa convicción, la convicción hace un daño a la dignidad extraordinaria. Entonces esos conflictos suelen tener un pronóstico bastante duro, ¿Vale? Porque, porque la gente ya pone encima de la mesa la dignidad y, y eso ya tiene un, bueno, pues un tratamiento mucho más complejo. ¿vale? Después hay uno que es maravilloso, que es el de interés. ¿vale? ¿Y el interés cuál es? Pues es aquel conflicto basado en algo que las partes del conflicto pueden gestionar, es decir, que podemos decidir cómo hacer ¿no? con el trabajo, con el tal, con, tenemos competencia para ver cómo resolvemos eso. ¿vale? Entonces lo podemos acordar de una manera muy sencilla y existe un procedimiento que es el de toma de consenso o de negociación, pero no en negociación ya de colectiva y eso sí, ¿no? Que lo podríamos implementar en nuestro modo de trabajo, o sea, como en nuestro modo de pensamiento y nos ayudaría muchísimo. Y luego hay uno que es el de información y el de información no es el de yo creo que, a mí me han dicho, que, que la información es uno que parte de que lo, la, los datos que hemos tomado como relevantes para crear nuestra propuesta son totalmente contrarios o son de fuentes radicalmente diferentes a los que ha tomado la otra parte, ¿no? con lo cual estamos hablando como de cosas totalmente diferentes. Y, y bueno, pues es el único que en vez de entrar en el fondo del asunto, en vez de entrar a debatir sobre el tema, hay que elevar y conseguir una fuente eh, de información que ambas partes podamos considerar como válida. ¿Vale? Oh, pues es que Maru, por la aclaración, muchas gracias. Y sí, al final es probable también que parte de esas esos, esos otras tipologías también se, se produzcan. Sí, sí, sí mira, el de convicciones es uno súper gracioso, que ya después de muchos estudiar yo ya he visto que es de convicciones. Uh -huh. Es que, por ejemplo, en las organizaciones hay muchísima gente que es de Excel. ¿sabes? Entonces tiene muy claro el sistema que va tal, lo entiende perfectamente y tal y cual. De hecho, como suelo contarlo, ayer en un conflicto me decía un hombre, yo es que soy muy de Excel, ya verás, y tal y cual, no voy a decir. Y hay gente que es más de Word, entonces, ojo, le cuesta muchísimo sistematizar. Y normalmente la gente de este entorno somos muy de Word, somos muy freestyles. Y entonces, claro, esto de sistematizar hay veces que dices, madre mía, pero es que esto que es que no nos da tiempo a trabajar. Y dices, no, no, hay es que sistematizar, forma parte del trabajo. <ríe> y entonces, uff, ahí hay unas dificultades extraordinarias. Y ese es de convicción, para, uh -huh. para mí ¿eh? también. Sí. Bueno, pues eh, te damos, te, vamos a darle paso Yo no voy a. a ya Yo no voy a hablar más. Pero está muy bien, no. <ríe> <ríe> está bien, está bien. Está bien, ahí todo. has dejado un poco de margen ¿eh? respecto a la escaleta, o sea que está ¿Qué? bien. <risa> pero la culpa también ha sido mía que te he enredado. A ver, eh... bueno, no hay culpa, hay responsabilidad compartida. Perdón. Responsabilidad, eso, eso. <risa> culpas, culpas para los jueces y los curas. <risa> y las jueces y, y los curas solo, <risa> Claro, ahora claro, claro. a ver si superamos pronto ese sistema, más pronto que tarde. Nos costará todavía tres generaciones, pero lo lograremos. Sí, <risa> Muy bien, bueno, pues damos paso a Gloria... Adelante, Gloria. Pues no, muchas gracias. Porque da el paso totalmente a lo que iba a hablar, a la psicología también de la ciudad. Es un fenomenal. ¿No se me escucha? No. Voy a apagar yo esto a ver si... ¿Se me escucha ahora? ¿Sí? Vale. Pues disculpar. Eh, ahora ya me decís si se me escucha o no se me escucha y si no, tengo aquí el chat abierto por si hay algún problema, ¿vale? Eh, estaba diciendo, bueno, que muchas gracias y que además, pues Maru me ha dado mucho paso a lo que me iba a centrar yo y que tenía mucho que ver, además, con no solamente con la tipología y con los tipos de conflictos que se dan más en el tercer sector, sino también diferentes maneras de poder abordarlo y gestionarlo. ¿no? Eh, una cosa sí quería decir, claro, cuando yo hablábamos en la presentación, que ¿no? decíamos lo ¿no? de por qué el CALA, ¿no? nuestro colectivo, eh, trabaja más en, en el tema de conflictos, para nosotras sí es muy importante eh, centrarnos en el punto de vista de cómo el conflicto es una manera de cambiar y de convertirnos en mejores personas y en mejores organizaciones y colectivos. Entonces, sí que es verdad, bueno, que escuchando a Maru y a Alex, pues, eh, puede que el tercer sector o puede que los colectivos sociales o los movimientos sociales seamos más conflictivos, pero porque yo en, lo vivo también como que tenemos una, bueno, pues una querencia o un deseo. De que quiénes somos, quienes queremos ser y quienes decimos que somos, pues tenga más coherencia, ¿no? Y entonces muchas veces esa, esa parte, cuando estallan esos conflictos, tiene que ver con cuando percibimos que hay una incoherencia entre quienes queremos ser o decimos ser y quiénes somos realmente. Y, y el conflicto, o las personas o, o grupos que muchas veces son conflictivos, pues son los que nos damos cuenta o se dan cuenta de que hay una insatisfacción en eso y por lo tanto, bueno, pues sale un conflicto porque buscamos, eh, buscamos mejorar y, y es verdad que, hombre, estar gestionando conflictos todo el rato pues no es muy grato, ni <ríe> muy relajado, pero si no hubiera un conflicto quizás nos quedamos en, en una situación en la que no es la que nos gustaría. Eh, también otra cosa que sí que me gustaría como avanzar porque sí que me, me parece importante a la hora de plantearnos cómo gestionamos los conflictos, es verdad que no hay que hablar de culpabilidad, pero yo creo que tampoco hay que hablar de, de que estamos predeterminadas a ciertas cosas, no estamos predeterminadas a la queja, no estamos predeterminadas a, a, al individualismo. Vivimos en una sociedad que es capitalista, que es patriarcal, que es racista, que es etnocéntrica y que nos educa desde pequeñas y pequeños, en que parece que el, que el desarrollo personal y el desarrollo colectivo eh, son incompatibles. Y entonces parece que eh, hay, hay situaciones en las que me tengo que desarrollar yo sola y tengo que, bueno, que mirar primero por mí y eh, olvido al colectivo a costa del colectivo, o al revés, ¿no? el colectivo es lo importante y las personas nos anulamos. Eh, nuestra forma de verlo es que yo no me puedo desarrollar individualmente si no es en un grupo, en un colectivo que me acoja bien y que, me, me, y que nos integremos, todas las personas individuales, y un colectivo no se puede desarrollar, no puede llegar a ser todo lo rico que puede ser si es a costa de las personas que, que estamos individuales, que conformamos los grupos. Entonces esa balanza entre lo individual y lo colectivo es una balanza que, bueno, que el sistema actual neoliberal ha roto por un lado, pero, pero no estamos predeterminadas hacia eso. De hecho, en la historia de la humanidad ha habido mucha más cooperación que competición y mucha más identidad relacional que identidad individualista. Lo que pasa es que en el momento actual de sociedad de bienestar, pero en un momento actual de capitalismo neoliberal, pues se nos está educando en que nuestras necesidades las cobramos de manera individualista. ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues así como confianza en la humanidad y en los colectivos, pues no nos parece que, que tengamos que decir que, es que eso ha sido así o que es nuestra culpa, no sé qué, sino somos pues, en la manera y en el entorno y en el contexto en el que nos hemos criado y lo que hemos mamado. ¿no? Entonces, claro, los colectivos entramos y muchas veces deseamos que esos grupos, esas organizaciones del, sector, del tercer sector, pues sean eh, como deseamos, pero se nos olvida pues, todo el bagaje que tenemos y todo el contexto. Eh, yo Nosotras sí que hablábamos, bueno, igual que Maru hablaba de cinco, a nosotros también no, vamos, bueno, son prácticamente esos cinco, pero sí que como que los los dividimos en cuatro en cuatro tipos de conflictos. No según el desencadenante ¿no? del conflicto, con pues lo que ha hecho ya estallar el conflicto, sino según pues todas las precondiciones y todas las causas y las raíces de ese conflicto. Están los climas, lo voy a decir los cuatro. Eh, mi idea es como hacer una breve descripción de los tipos de conflictos, vamos sin repetir ya lo que ya bien ha dicho Maru, y después voy a decir cómo, cómo vemos nosotras y cómo hemos trabajado, cómo se podrían gestionar esos conflictos y nosotros también hablamos de cómo se pueden eh, hablamos de prevención en lugar de prevención bueno nosotras y mucha más gente vale porque sí que es verdad que prevenir los conflictos no tiene sentido porque además pues, van a seguir viniendo y además eh, eso nos va a hacer crecer pero sí que es verdad que podemos tener las condiciones para que cuando se den los conflictos nos hagan enriquecernos en lugar de nos hagan, bueno pues ir para atrás y restar eh, una de las tipologías de conflicto es el que habla Maru de los conflictos relacionales, nosotras también hablamos del de conflicto de clima, después ya lo explico un poco más. Otras de las tipologías que nosotros hablamos es de comunicación o e información, eh, con la parte de información que ha dicho Maru, pero también con una parte de comunicación. Otra tipología de las que nosotros hablamos son los conflictos de poder, que yo creo que tiene que ver también con lo que se decía de lo estructural, y otro que sí que es verdad que nosotros hablamos como conflictos de proyectos. ¿Vale? Eh, ahora ya me adentro, pero bueno, para que tengamos como esas cuatro ideas en la cabeza. Y no son de una cosa o de otra, sino que todos los conflictos suelen tener un poquito de cada una de esas cosas. Pero según donde pese más, eh, lo podremos gestionar y regular de una forma, o los podremos gestionar y regular de otra manera. En eh, los conflictos que hablamos de clima o relacional, nosotros nos centramos como en tres escalones: en la parte de conocimiento, en la parte de aprecio y en la parte de confianza. Muchas veces no nos conocemos bien, no nos apreciamos y no confiamos. Y a lo interno también, igual que hablaba de desarrollo personal y grupal, lo mismo, no nos autoconocemos bien, no tenemos una autoestima eh, bueno, pues adecuada y no confiamos en nosotras mismas. Y eso todo eso hace que los conflictos se, se hagan más grandes. ¿no? Eh, y hay una incompatibilidad muchas veces, sentimos esa incompatibilidad aunque no exista de manera real. O sea, sentimos esa incompatibilidad en, que, en, que, en el yo y en el nosotras o en el nosotros. ¿vale? Eh, hay ahí una parte que es, eh, evidentemente, a muchos colectivos o a muchas organizaciones no vamos a hacer amistades, vamos a trabajar o a, o a cumplir una función, pero sí que se necesita como un conocimiento muy mínimo que nos haga saber eh, situarnos, por qué estamos ahí. O sea, No se trata de un buen rollito, no sé si en Euskadi <risa> decís esa expresión, pero el buen clima no es el buen rollito, de hecho hay muchos grupos que tienen un buen rollito y parece que todo va bien, pero realmente no son grupos en los que una persona se pueda expresar y crea que el resto de las personas le van a entender bien, en el que si, si hay alguien que hace bien, pues a mí me apetece reconocérselo y que se entienda bien, o en el que realmente cuando nos repartamos diferentes actividades, tareas o responsabilidades, yo confíe en que el resto de las personas van a hacer su parte y en que yo voy a hacer la mía y que eso va a ser reconocido. Entonces, el dedicarle un tiempo específico a conocernos adecuadamente, eh, nivelándolo con, con el trabajo que vamos a hacer, yo no tengo que conocer cuáles son tus, yo que sé, tus relaciones familiares, a lo mejor, pero si estamos trabajando es, yo que sé sobre un tema si sí quiero saber cómo te afecta ese tema, de dónde partes tú, cuál ha sido tu experiencia vital, cómo vives ese trabajo, cómo... eso sí, me... sí, sí, que, sí que deberíamos conocerlo, en el que nos apreciemos, no en, no en el cosa de que hoy qué bien estás hoy o como no sé cuánto, sino que, que yo reconozca que quiero hacer esto contigo y que hacer esto conjuntamente en un grupo me causa beneficio. Y en el que confiemos en las otras partes. Algunos fallos en este sentido es que muchas veces eh, esos tiempos de trabajar el clima y trabajar lo relacional eh, no están estructurados, ni están dinamizados, ni están facilitados de ninguna manera. Y entonces lo que hace es reproducir esas dinámicas que ya existen en el, en el exterior. Es decir, si hay una persona que eh, habla mucho y otras personas que hablan poco o una persona bueno pues que tiene un sentido del humor ácido, irónico y otras que no, o una persona que estereotipa a otras, unas o unas, ¿eh? no, no estoy responsabilizando. Si, si el momento de relacionarnos es eh, de copas o en cenas de navidades, que ahora están muy así, pues seguramente eso se reproduzca, realmente el pasar tiempo juntas no hace que esas dinámicas mejoren, pero sí que el enfocar... Y el dedicarle un tiempo a hacer eso, sí que nos parece que, que es un tiempo que suma, no es un tiempo que reste. Un tiempo en el que nosotras, por ejemplo, siempre que nos reunimos y vamos a tomar una decisión, empezamos hablando de cómo nos sentimos, eso suma y hace que después se reste mucho menos otro tiempo a otras cosas. Son pequeñas dinámicas que creemos que es importante. Dinámicas que pueden ser grupales y dinámicas que son interpersonales. Eh, hablaba Maru de las veces que nos molestan cosas de las otras personas ¿no? y no las expresamos, ¿no? el que aprendamos en colectivo a expresar aquellas cosas que me han podido hacer crear un sentimiento de malestar, eso suma a un grupo y no se trata de echarle en cara a, nada, a nadie, se trata de que yo te puedo decir a ti que, yo que, sé, que si quedo contigo y llegas 15 minutos tarde a mí te expreso cómo me hace eso sentir, porque, pero no como un te voy a echar en cara cosas, sino como un te voy a expresar mis sentimientos y después en base a eso hablamos. Porque hay una cosa que sí que nos parece importante, que es que no juguemos a las adivinanzas. En los colectivos entendemos que hay gente que tiene que entender cómo me siento yo, ¿no? porque lo normal es sentirse así. Y como lo normal, como dice una amiga, nada más que es un programa de la lavadora y nada más que... <ríe> y ya ni eso, pues entonces no existen eh, reacciones emocionales normales, sino que también el que yo se lo exprese a alguien, pues hace que esa persona pues, me conozca más y nos conozcamos. Y en ese sentido en que yo exprese cómo me siento, eh, como sentimientos de bienestar y aprecio, pero también como sentimientos negativos hace como que las relaciones sean más limpias y, y, y que no, no, no juguemos a la falsedad. Es verdad que no existen momentos específicos y no te voy a pillar para el pasillo para decirte una expresión de sentimiento negativo, pero el, el poder dedicarnos un tiempo a expresarnos las cosas cuando nos van, a, nos van haciendo daño pues sí que une muchísimo más y además es que como que de repente solamente con verbalizarlo y que la otra persona lo pueda verbalizar, pues bueno pues ayuda muchísimo. Hay una cosa que se llama la expresión de intuiciones, que también es eso, es decir, pues yo te veo de repente que me saludabas mucho y ahora me saludas poco y yo tengo la intuición de que eso ha pasado por algo, ¿no? Entonces, para nosotras una manera de gestionarlo es, es crear espacios y dinámicas en las que expresemos esas intuiciones, en las que yo diga, mira, eh, antes me saludabas más y ahora ya no, vienes a hablar menos conmigo y yo creo que es porque te molestó lo que fuera. Y le doy permiso a la otra persona para decir si es así o no es así, y qué parte es así y qué parte no es así. Pero muchas malas dinámicas que se dan es cuando yo esas intu intuiciones, en lugar de expresárselas a la persona con la que tengo, esa intuición se la expreso a otra compañera, a otro compañero, y entonces vamos haciendo como una bola más grande. ¿no? Entonces, en lugar de una intuición, pues se convierte en un juicio, porque yo ya directamente digo, esta es una seca, porque ya no me saluda, porque fíjate, porque se enfadó por lo que fuera. ¿no? Son pequeñas herramientas en las que si se crea una dinámica, en las que expresar nuestros sentimientos, sean positivos o sean negativos, o sea, el estilo de bienestar o malestar, eh, se dan eh, todo está mucho más limpio y es mucho más fácil que cuando venga un conflicto de verdad, lo hablemos de otra manera. Ese sería como un primer bloque. En un segundo bloque hablamos de los conflictos también de comunicación, comunicación e información. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Y cómo nos interpretamos? A nivel interpersonal, pero a nivel también de organización. ¿Qué, eh, qué información se ofrece a las personas que forman parte de la organización, cómo se los ofrece, cuánto de accesible está información que es importante para tomar decisiones. Todo eso formaría parte de lo que nosotras creemos que son los conflictos de comunicación e información. Aquí sí que me gustaría como recalcar eh, la parte eh, patriarcal de la manera de comunicarnos. O sea, hay una parte... Eh, en la que hay personas, normalmente hombres, porque se os ha educado así, en la que se expresan de una manera pues, mucho más vehemente, en las que aunque no estén seguros de algo, pues tienen, se sienten en la obligación o en la apetencia de decir su opinión como para convencer. Y hay una parte como más eh, que se nos ha educado a las mujeres, pues, de escuchar más, de que nos cueste más expresarnos, de que además cuando nos expresemos, eh, pues en muchos casos no nos damos la valía que podríamos tener. Entonces, eh, abordar los conflictos de comunicación también es abordar una forma patriarcal de funcionar las organizaciones. Quienes te hablamos menos, o hablan porque yo ya hablo mucho, <ríe> eh, tendrían que eh, sentirse seguras, tenemos que hacer como colectivo que haya espacios seguros de expresión, y quienes hablan más también tenemos que callarnos y aprender a escuchar mejor. Y aprender a que no tenemos que convencer a nadie de muchas cosas. Y aprender a escuchar sin escucharnos a nosotras mismas, sin que pues mira lo que crece, lo que hay que <risa> sino a escuchar realmente a las otras personas. ¿vale? Eh, después hablamos de los conflictos de poder. Eh, que son estructurales y que, bueno, no, no, no sé si todos los colectivos y todas las organizaciones tenemos que, que asumir que la forma jerárquica es la forma buena. De hecho, eh, las organizaciones del tercer sector, la, la economía alternativa y solidaria o muchos movimientos sociales, pues se nos llena la. No sé, nuestra ideología y nuestra manera de ver la vida tiene que ver mucho más con la participación. La participación no solo en la ejecución de las cosas, sino la participación también en el diseño. Entonces, eh, cuando se nos pide participación en, el, en la ejecución, pero no se pide participación en la toma de decisiones, pues entonces ahí hay un conflicto. Y sobre todo hay un conflicto cuando... Eh, como hablaba al principio, cuando hay una manera diferente entre lo que queremos ser y decimos que somos y quiénes somos. Eh, y en ciertas empresas no se va a dar ese problema, porque yo asumo que si trabajo en una tienda de ropa con una jefa, pues no, no se me va a pedir decisión o por lo menos decisión vinculante, pero si trabajo en una organización que me han invitado diciendo que es participativa y que, y que quiera la transformación social, sí hay un conflicto. Entonces, la claridad en que las organizaciones hagamos un esfuerzo en decir quiénes somos realmente y hacia dónde tendemos. Vale, tendemos a la participación, tendemos hacia eso, pero si tendemos a, y si queremos tender a algo, tenemos que elaborar unos pasos. Entonces, el eh, conflicto muchas veces se da cuando eso tú no ves que exista. Y después hay una manera de conflictos de poder que yo creo que también se ha nombrado antes, pero que a mí por lo menos sí que cuando empecé a escucharlo, además me dio casi como mucha luz, y ahora cuando lo veo digo, uy, de libro, de libro. <ríe> es que son lo de los juegos de poder. No sé si habéis escuchado, pero sí que es hay como tres roles, no tres personas, sino tres roles por los que muchas veces vamos eh, rotando. Y uno te lleva al otro, el otro te lleva al otro, y además a la persona o a las personas con las que interactúas también, se sienten forzadas a entrar en ese juego de poder. Una es el, el papel de la salvación, de las personas salvadoras, o el rol de la salvadora, que es la que hace mucho más de lo que le corresponde y que la que además sustituye a otras personas. Yo hago por ti aquello que tú crees que tú puedes hacer. O sea, que a lo mejor tú no crees que puedas hacer, pero lo que sí que te corresponde, te sustituyo. Te sustituyo en lo que decides y sustituyo en lo que haces. En las organizaciones, además, en las que es verdad que existe una diferencia, pues de bueno, pues esto está el pobrecito o la pobrecita, ¿no? no, no lo digo con un poco de ironía, pero es verdad que sin querer le, le añadimos a la otra persona ese pobrecito, pobrecita. Trae para acá que yo te lo hago. Entonces esa salvación pues, puede romperse o bien porque la persona no quiera ser salvada o bien porque salvar todo el rato es muy cansado. Entonces muchas veces pasamos al papel de la persecución, que es la que señala las cosas negativas de las otras personas no está haciendo tal cosa que le corresponde, mira, había hecho esto y no lo ha hecho, mira, no lo sé ha y es perseguimos, ¿no? Vemos todo el rato la parte negativa de lo que no hace o hace de más la otra persona o las otras personas. Y después estaría el papel de la victimización, que es con lo que yo he hecho por las organizaciones, por no sé qué. Entonces, viene una convocatoria de proyectos y entonces a mí, sin que nadie me lo haya, o sea, sin que lo hayamos acordado, yo me pongo en el papel de salvadora y entonces he hecho muchísimas horas de más, estoy ahí haciendo el proyecto y a lo mejor hay gente pues, que hace las horas pues, que tiene estipuladas y, a, y, que a, y que hemos acordado previamente. Entonces yo me pongo a señalar y yo estoy haciendo esto y esa persona no está haciendo su parte, lo que corresponde yo que es su parte. Y después ya paso a la victimización, es que no se me reconoce todo lo que hago por el, la organización y entonces ahí vamos aumentando esa pirámide de eh, salvación, persecución y víctima. Y el último, el bloque, es el que llamamos el bloque de proyectos, que ahí sí que nos parece mucho más difícil el, el, el regularlo, cuando por lo menos se vive por mucha gente como de proyecto, Que una parte puede ser un conflicto de intereses, que ahí bueno, podemos negociar y llegar a un acuerdo de mínimo, y después sí que los conflictos que se suelen decir conflictos de valores, que decía Maru, que es verdad que hay veces que somos muy rígidos en algunas cosas y hay otras que a lo mejor para mí es un conflicto de valores y era simplemente un conflicto de que estamos llamando las cosas de diferente manera o que cuando nos conocemos pues ya es más fácil entenderlo. Eh, cada, nosotras a la, a la, cuando regulamos un conflicto vemos qué tiene de más. Un conflicto de clima es más fácil solucionarlo compartiendo más espacio y compartiendo como otro tipo de comunicación, conflicto de comunicación, pues también bueno, tiene que ver mucho con eso y conflictos de intereses y conflictos de poder sí que creemos que se necesita como una facilitación o en muchos casos una mediación como más amplia. O que si realmente existe un conflicto, pues puede haber un momento en que haya una separación porque no se llega a ningún acuerdo, o sea que eso tampoco sería ningún drama, sino es una manera de regular un conflicto que a lo mejor pues no nos tenemos que empeñar en seguir. Y ahí me quedo, ha sido muy breve, pero bueno, como esas cuatro maneras y algunos detalles de cómo se podrían regular. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gloria, porque era muy complejo lo que has contado y lo has sintetizado muy bien y respetando escrupulosamente el tiempo y también bueno, te lo agradezco muchísimo también en mi nombre y de la organización. Eh, has, creo que ha sido una, una presentación muy complementaria la de Maru, que de alguna manera amplía el polígono, amplía los, los, los vértices, ¿no? De donde, para, para abordar ¿no? de alguna manera complejiza, de manera muy positiva. Y muy interesante los cuatro bloques y la síntesis que has hecho al final, ¿no? ¿De qué, de qué tipo de intervención se requiere, el tipo de regulación se requiere para, para cada bloque, ¿no? Como los, los dos primeros de, de, de clima o de relación ¿no? y el otro de comunicación e información, pues, pues requieren más la generación de espacios, ¿no? en, la, en la propia lógica de la organización, mientras que los conflictos de poder y de proyecto de, o de diferencia de valores, o intereses, pues, pues requieren una, ya la intervención de, una, de, una ter de un tercero, de una, de una tercera entidad o persona que, que ha ido a la facilitación a la mediación. ¿no? Muy, muy interesante, además muy complementario a lo que ha expuesto Maru, así que muy, muy agradecido. Eh, damos paso a, a Pedro, pues te siéntete también libre, Pedro, de, de plena inclusión, de, también de complementar o aportar, como decíamos en la lógica de de lograr esta visión casi perimetral sobre, sobre los conflictos que hay en las organizaciones. Te doy la palabra, Pedro. Muy bien. Gracias, Alex eh, Pues voy a intentar hacer eso, voy a intentar complementar eh, lo que han expresado, bueno, lo que has expresado tú mismo, Maru y Gloria, que creo que, que ha estado muy bien y, y hasta ahora ha sido complementario. Espero que se me oiga bien. Eh, no veo ningún comentario, entiendo que sí. Vale. Entonces, bueno, eh, yo voy a comentar como cuatro aspectos. Eh, el primero de ellos es eh, la necesidad eh, que tenemos de una mirada global para, para afrontar los conflictos de una manera fluida y, y efectiva. ¿no? De alguna manera ya se ha comentado, pero bueno, quería hacer hincapié en esto. ¿no? Eh, es verdad que ahora, eh, por todo el impulso de los ODS y, y del pensamiento sistémico, ha hecho que, que caigamos en la cuenta de que es necesario ¿no? ampliar nuestra mirada y entender eh, las variables de, de cada sistema, ¿no? que es todo mucho más complejo que una variable y un efecto, ¿no? sino que hay múltiples variables que se relacionan entre ellas y que tienen diferentes, eh, diferentes eh, consecuencias. ¿no? Entonces, esto también se aplica a los conflictos. Es muy importante aplicar esta mirada sistémica, ¿no? Porque esto puede hacer cambiar el significado habitual de los conflictos, ¿no? Eh, como decía María Eugenia, pues sigue existiendo eh, en el tercer sector esta mirada de, de, de señalar el conflicto como algo negativo, ¿no? Y se sigue ocultando, ¿no? Por parte de los dirigentes, de los gerentes, de las organizaciones, porque consideran que es como un hecho claro, es un signo de mala gestión y de problemas que no saben resolverse, ¿no? pero realmente si tuviéramos esta mirada sistémica, esta mirada global, los interpretaríamos como la señal de alarma que son, ¿no? como eh, una información que nos está proveyendo el propio sistema. ¿no? Y un poco aquí me, me baso en el modelo de, de Amigo, de Peiró, que, que comenta eh, precisamente eso, que, que los conflictos son parte del ajuste dinámico de, de una organización, ¿no? que relaciona las variables soft con las variables hard, ¿no? Lo que relaciona las personas y equipos con los sistemas de trabajo. ¿no? Si tuviéramos en cuenta esa, esa percepción ¿no? de que hay algo que nos está señalando, ¿no? que, hay, que tenemos que ajustar algo de, de, de, de nuestro sistema ¿no? de trabajo que nos lo está dando precisamente pues, las personas y los equipos, pues eh, eh, cambiaría mucho. ¿no? De todas formas, eh, para eso realmente tendríamos que dejar a un lado pues, todo el sesgo ¿no? eh, personal que tenemos ¿no? y, y también sería importante para esto, para aprovechar esta información, eh, trabajar un poco en la cultura de paz de las organizaciones. ¿no? Yo creo que esto es una asignatura eh, pendiente, trabajar esta cultura de paz, trabajar la gestión de las diferencias ¿no? como, como oportunidades de mejora y para ello sería muy importante empezar con los estilos de liderazgo. Es verdad que se habla mucho de muchos estilos más horizontal, más de cuidado, más no sé qué, o sea, hay mogollón de apellidos al liderazgo, pero para mí eh, sería importante, pues eso, eh, liderazgos que, que, que no fomenten la lucha de egos, ¿no? Que, y que tengan, pues, como tres ingredientes muy importantes, ¿no? Que contengan eh, como un rasgo importante la empatía y no la simpatía o la antipatía, ¿no? La simpatía como tal, que también hace mucho daño, ¿no? El buenismo, que alguien ha comentado, o la antipatía sería centrarnos en la empatía, sería centrarnos en la creatividad ¿no? como algo que construye, que vuelve a hacer nuevas las cosas, ¿no? que, que permite salir ¿no? de transformar los conflictos y la no violencia, ¿no? no simplemente física, sino también verbal y también de planteamientos y también como estructura. ¿no? Sería liderazgos que tendría estos elementos, empatía, creatividad y no violencia. ¿no? El segundo aspecto que quiero tratar son algunas expresiones del conflicto en el tercer sector. ¿no? Eh, pues ella también lo ha comentado y Gloria lo ha dicho bastante claro, ¿no? Pues la peculiaridad del tercer sector, ¿no? De que los trabajadores participen eh, en, en algunos órganos de decisión, algunos órganos estratégicos, así como voluntarios, como las propias personas que reciben servicios y sus familias, como los socios, o sea, tenemos ahí un, como un batiburrillo que que hace que todas esas personas eh, participen tanto en la estrategia y la política como en el día a día, ¿no? en la estrategia y la política a través de las asambleas, órganos de gobierno y en el día a día pues eh, formando parte de equipo guía, de comisiones de muchas partes. ¿no? Hay mucha posibilidad de participación en general. Luego habría que evaluar cómo es la participación efectiva o no, pero existen estos cauces. ¿no? Nada más esta gente, toda esta gente tiene mucha relación entre ellos o la puede tener. ¿no? Entonces, esto lo que hace es que eh, muchos conflictos se expresen de, o cambien la expresión de un conflicto privado, de un ámbito privado a un ámbito público. ¿no? Eh, por ejemplo, una persona, un trabajador puede tener un conflicto con una familia y a lo mejor esa familia habla con alguien del órgano de gobierno y a los dos días el gerente el gestor de la entidad o, o quien sea eh, le está llamando la atención a ese profesional. o sea y, y se organiza ahí pues una situación conflictiva, ¿no? o sea, hemos pasado de un conflicto entre dos personas en el ámbito privado a algo ya que es público y que incluso a lo mejor esa familia, lo comenta otras familias, y se ha creado como una posición ¿no? global, ¿no? entonces esto sería como una forma en la que se expresa. ¿no? También es verdad que hay poca distancia, ¿no? eh, hay poca distancia a veces entre la vida laboral y la vida personal, eh, la relación extra profesional eh, es enorme ¿no? y hace que muchas veces se conozca hasta la casa de las personas a las que prestamos servicio. ¿no? Entonces este exceso de familiaridad a veces, eh, a veces hace que, que tengamos a, tendamos a aguantar ¿no? las situaciones ¿no? por no dañar la relación personal tan trabada de tanto tiempo. ¿no? Y esto pues, provoca esa, ese estrés, esa ansiedad, este síndrome de, de estar quemado ¿no? en las organizaciones que también vemos. ¿no? También hay que, yo creo que es importante diferenciar entre las organizaciones del tercer sector eh, aquellas que trabajan con colectivos eh, que tienen un estigma social. ¿no? Dentro del tercer sector hay colectivos que tienen estigma social como pueden ser pues, enfermedades mentales, discapacidad y tal. ¿no? Esto, eh, estos colectivos tienen un rasgo, estas organizaciones tienen un rasgo común y se expresan los conflictos de otra manera porque... Son personas que, como ha comentado antes eh, María Eugenia, Maru, eh, viven un conflicto estructural. Eh, son personas que, bueno, pues como decía Moore, eh, Moore eh, los conflictos estructurales pues son aquellos que hace que no pueda satisfacer eh, pues necesidades humanas fundamentales, no Tal, de, tales como eh, asistencia básica, servicios, faltas de espacio, recursos, accesibilidad, ¿no? O sea, como que hay algo externo en el sistema que hace que no pueda satisfacer esas necesidades. ¿no? Entonces, en el caso de, de estos colectivos, eh, pues claramente están la sociedad no, no se ha adaptado a sus necesidades. ¿no? Entonces las familias viven ese conflicto estructural porque no dejan que se desarrolle o que se cumplan unos derechos que tienen, que tienen concedidos, ¿no? como por ejemplo trabajar, o por ejemplo eh, tener relaciones normales, o con otras personas, de amistad, eh, está en un colegio ordinario, bueno pues muchas situaciones que hacen que se iba este conflicto en, en las familias y en las personas. ¿no? En el caso además de, de, por ejemplo, de la discapacidad hay que tener en cuenta que cuando nace, por ejemplo, un hijo o una hija, eh, a veces se crea un conflicto en la familia entre lo deseado eh, y lo que es en realidad. no eh, y esto produce una gran crisis familiar y un desajuste, también enfermedad mental en, cuando se produce, ¿no? Y entonces esta intensidad ¿no? de, del conflicto pues viene determinada por el tipo de discapacidad o de, o de situación de dependencia y las características previas del sistema eh, familiar, ¿no? Eh, tal como, como expresa en un estudio muy bien Gloria Álvarez, eh, publicado por el CERMI, ¿no? Entonces, este conflicto se extiende, eh, este conflicto de, que se genera en el nacimiento eh, se extiende pues, en el vínculo conyugal, en la relación con los hijos, entre los hermanos, en la organización. Es decir, eh, estas organizaciones tienen un ambiente concreto y eh, mediatizado por las situaciones que viven sus miembros, ¿no? tanto por el conflicto estructural como por el conflicto de, del nacimiento, aunque es verdad que algunos eh, el nacimiento lo, lo acaban gestionando en función de esas dos variables. ¿no? También este estudio que he comentado del CERMI eh, del 2013 es muy interesante, eh, aunque tiene poca muestra, son 168 personas, es muy interesante porque revela que el 92% de estas personas encuestadas, que son fundamentalmente personas con discapacidad, dicen que su discapacidad le afecta a la gestión del conflicto. ¿no? O sea, que ellos sienten que las personas eh, con las que tienen el conflicto les discriminan, o sea, tienen no valoran igual su juicio moral, por así decirlo, ¿no? y que además tienen problemas por falta de habilidad eh, que no han aprendido y no, no han practicado en ¿no? la gestión de conflictos. ¿no? Y el 68% también considera que, que las barreras eh, psicológicas de comunicación y física son un gran problema. ¿no? Esto eh, es un reflejo no solamente de la discapacidad, podríamos eh, eh, aplicarlo pues, a gente que no que no ha interiorizado del todo la cultura o, o los códigos sociales, ¿no? Gente, pues, a lo mejor mayor que tiene una diferencia cultural importante o inmigrantes o bueno eh, cualquier eh, colectivo que no tiene esta, esta cohesión ¿no? cultural tan grande, ¿no? y, y en relación a los tipos de conflicto más habituales, pues este, esta encuesta refleja que el 30% son, eh, o sea que es eh, eh, la mayor parte de ellos dicen que el 30% dice que el principal es la falta de aceptación y la indiferencia, ¿no? O sea, que este trato de inferioridad es la primera causa de, de conflicto, ¿no? ¿Cuál son, eh, tercera parte, los conflictos más frecuentes? No me metería tanto en la tipología, sino en los conflictos más frecuentes, ¿no? Aquí quiero hacer una salvedad, ¿no? Que el tercer sector de acción social en muchas ocasiones presta servicios diarios de gran intensidad, ¿no? en el que la gente trabaja en un mismo espacio, se trabaja en equipo y encima con interdependencia. Y esto hace que ya sea tercer sector primero o segundo, se genere mucha conflictividad. ¿no? Entonces eh, voy a comentar algunos conflictos que se dan en muchas ocasiones eh, para no tanto eh, proponiendo eh, una gestión como ha hecho Gloria, sino simplemente por subrayarlo, ¿no? porque la reflexión y la intención de gestionarlos es como el primer paso. ¿no? Eh, el primero de ellos, que se da con mucha frecuencia, es eh, que, eh, por la conformidad de los órganos de gobierno de las entidades por personal voluntario, ¿no? que a veces incluso son familiares de las personas que reciben servicio, y que ahí se genera un primer conflicto de intereses muy importante ¿no? entre su interés personal y el interés global ¿no? de la organización. ¿no? También eh, se suele generar un conflicto con bastante frecuencia entre lo que es la técnica y la política ¿no? de una organización. ¿no? Eh, el órgano de gobierno son voluntarios, no siempre tienen un conocimiento técnico o un conocimiento profundo de los temas y marcan líneas estratégicas y en muchas ocasiones eh, los trabajadores sienten como una como usurpación de su espacio, como una um, intromisión de gente que no sabe realmente eh, o que no tiene un conocimiento tan profundo como ellos de los temas, ¿no? También se percibe un, un conflicto frecuente con el contrato psicológico que firman los profesionales, ¿no? que en el tercer sector no solamente es un conflicto es un contrato de relaciones laborales, sino también de proyectos de organización. ¿no? Entonces, cuando el proyecto de la organización cambia radicalmente, se suele generar o suele emerger este conflicto. ¿no? También en las organizaciones pequeñas, se, eh, que no hay trabajadores, o muy pocos, o uno o dos, se suele generar un conflicto cuando cambia el presidente o el órgano de gobierno, ¿no? que suelen ser gente, los que lo han creado pues, con mucho carisma eh, y que no ha sido necesario crear un proyecto institucional, o sea, no se ha creado pues, un propósito, unas formas de, de participar, las funciones y tareas del órgano de gobierno y tal, ¿no? simplemente se ha ido para adelante. ¿no? Entonces, cuando esto cambia, eh, ahí se produce un conflicto, ¿no? porque realmente el proyecto institucional... Es como un documento de mediación, ¿no? Es un acuerdo entre todas las partes para desarrollar o para mm, dar desarrollo y continuidad a la organización, ¿no? Ese documento a veces pues, ocurre como el plan estratégico, ¿no? ¿no? damos importancia suficiente, pero es clave para evitar conflictos, a veces de relación, de información y, bueno, y la confusión que crea en no saber eh, para dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, es muy importante eh, tener esto en cuenta, ¿no? También se dan a veces conflictos de rol entre profesionales y voluntarios que no tienen claramente definidas pues, las funciones de cada uno. Y luego también hay, hay en relación con, con un tema que comentaba Maru, ¿no? de, de personas que, de esta cultura de, tendente como a, a, la, a, a la depresión o predepresiva que ha dicho, ¿no? porque a veces también se percibe un conflicto ¿no? de gente que lleva mucho tiempo en las organizaciones y que son organizaciones que no echan nunca a nadie eh, o muy poco, y entonces hay gente que, que está como muy asentada en su puesto, que no quiere cambiar y que no permite la innovación ¿no? entonces, en su campo de actuación. Entonces, eh, esto se suele dar en, en un sector en el que hay gente que, como dice Adela Cortina, ¿no? hay más profesionales que solo técnicos, ¿no? Que la gente no solamente es técnica, quiere hacer bien realmente su trabajo, ¿no? Entendida como, como hacer el bien máximo, ¿no? eh, El principio de beneficencia, ¿no? Hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cuando vive que alguien no quiere hacer cambios y no permite que se hagan las cosas de la mejor manera posible, se suele generar ese este conflicto, ¿no? También hay que tener en cuenta eh, un fenómeno que se está dando en el tercer sector, sobre todo en la discapacidad, que son estructuras de autorrepresentación. Las personas con discapacidad están eh, empezando a autorrepresentarse y están formando parte de, o solicitando formar parte de juntas directivas y creando propios órganos de autorrepresentación. ¿no? Y eso a veces, en la cultura de algunas entidades, se está generando eh, choques. ¿no? Y, y luego también eh, quería comentar eh, un estudio que estoy realizando sobre las fusiones del tercer sector, ¿no? Las fusiones que se han dado en los últimos 21 años y los conflictos que se producen. Es muy interesante ver que hay grandes diferencias con, con la empresa. Eh, eh, por ejemplo, pues, eh, en el tercer sector eh, no se suelen producir conflictos laborales y de rol, ¿no? Mm, y sí, como sabéis, de forma muy intensa en las empresas que hay muchos despidos y muchos cambios, ¿no? Eh, pero sí se produce un cambio de identidad, ¿no? eh, sobre todo en las familias y en los órganos de gobierno, ¿no? eh, aunque también en, la, en, la, en los trabajadores. Y sí que, por ejemplo, eh, se, se vive un conflicto cultural muy grande, no tanto por la incompatibilidad de valores o de creencias, sino por las formas de hacer las cosas. Esto supone un choque muy grande. o sea, Cambiar las formas de hacer eh, cuesta mucho en el tercer sector, aunque eh, muchas veces tenemos la etiqueta de ser muy innovadores y, y muy flexibles ¿no? y también es interesante ver las diferencias a, eh, a nivel de la clasificación de los conflictos en función de los roles implicados, porque apenas existe conflicto entre organizaciones ¿no? cuando se fusionan cosa que sí ocurre con la, con la empresa ¿no? Para finalizar quiero acabar en dos minutos ¿Qué se puede hacer para aprovechar el conflicto en las organizaciones? ¿no? Que se ha dicho y que hemos se ha intentado abordar ya desde muchos puntos de vista, yo simplemente eh, creo que es muy importante que cada organización reflexione en cuál es su modelo de gestión de conflictos actual. Todas las organizaciones tienen uno. ¿Está claro, está explícito o es implícito? Pero existe. ¿no? Y si piensa cualquiera de una organización cómo se resuelven, pues va a ver que hay una vía informal probablemente, pero es la que hay. ¿no? entonces Es importante primero reflexionar cuál es esa vía y ver si realmente está siendo eficaz ¿no? este método, esta forma. De resolverlo y, y reflexionar sobre eso ¿no? porque si no es eficaz quizás es una eh, este malestar que me puede generar ver lo que estamos haciendo puede ser un buen motor ¿no? para, para hacer cambios. ¿no? Creo que el libro que se propone, eh, que habéis propuesto eh, dentro de la sección ¿no? del de, de, de observatorio de, de breves de gestión que es el de diseño de sistemas para enfrentar conflicto de Cati Constantino es una buena herramienta y está muy bien o sea, para, para inspirarse uno ¿no? y yo en este sentido también eh, pues he propuesto, propongo un modelo ¿no? que, que sea Mágico, un modelo eh, para gestionar conflictos en las organizaciones, ¿no? eh, sobre todo organizaciones que tienen un nivel significativo de conflictividad y que está basado pues, en una formación eh, pues, eh, genérica de todos los miembros de la organización, de todos, eh, en, cuatro, en cuatro bloques, ¿no? en, la, en el autoconocimiento, eh, pues en el diálogo, en la gestión de las diferencias y en la cultura de paz ¿no? y luego también se propone la creación, la formación de, de equipos de mediación interna ¿no? que, se permita, que permita gestionar los conflictos que, que precisan la orientación de un tercero y por último estaría siempre la posibilidad de, de, pues de abordarlo mediante eh, mediación externa experta, ¿no? a veces es lo más adecuado en determinados conflictos y es un poco lo que, así muy breve y todo muy rápido, lo que quería compartir hoy. Muchas gracias, Pedro. Has, más que, contigo, tenido la sensación de que más que abrir los vértices del polígono, ya entrábamos dentro, de la, dentro de, del campo, ¿no? de, de la realidad de muchísimas de las organizaciones que estarán también participando. Vamos a darles, eh, porque has hablado de, de, de, de situaciones específicas no muy concretas que, que seguramente solo se van a dar en las entidades del tercer sector y en concreto en las entidades en las que tú has trabajado, ¿no? asociadas también a la diversidad funcional. Y bueno, en ese sentido también te agradecemos muchísimo este aporte mucho más concreto y también la, la invitación a, al modelo mágico también. Y, y vamos a darle, no tenemos mucho tiempo, eh, dejamos un pequeño espacio para que presentéis vuestras, vuestras dudas si tenéis a las personas que estáis eh, atendiendo a, esta, a este webinar. Te paso si quieres, Lucía. Eh, sí, sí. Eh, os habíamos dicho que podíais ir dejando vuestras, vuestras dudas en, en el chat. Eh, Lucía, no se le oía a Lucía. Ay, perdón, he sido por baile. ¿Ahora me oís? Sí. Sí, ahora sí, nos decía que os habíamos propuesto que fuerais dejando vuestras dudas y vuestras preguntas eh, en el chat, pero también que sepáis que, que si después os surgen o queréis hacer algún comentario a, a Maru, a Pedro, a Gloria, pues que nos lo podéis trasladar por, por email y nosotros también nos, nos ponemos en contacto con, con ellas para, para poder resolverlas. Es verdad que, que vamos muy justos de tiempo, pero si en un minuto alguien quisiera comentar algo, pues podemos, podemos plantearlo. Y si no, pues vamos a... A cerrar por esto de cumplir con los tiempos de, de la escaleta y de, pues, por vuestro tiempo porque nos lo habéis, nos lo habéis compartido y, y eso también hay que, hay que cuidarlo y respetarlo. Os damos las gracias a todas las personas que nos habéis estado siguiendo en este webinar y de forma especial a, a aquellas personas que habéis compartido con nosotras vuestras reflexiones, a, a nuestro compañero Alex Carrascosa porque no solo os ofreció a compartir su propuesta sino también a a y a cuidar del proceso y es de agradecer y por supuesto a Maru, a Pedro y a, a Gloria porque, porque ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor a, a, para aquellas personas que sabíamos poco sobre, sobre la gestión de los conflictos, nos habéis abierto una ventana preciosa de, de la que seguir eh, viendo y respirando cosas y nos ha... Nos ha nos ha sido muy grato y os damos las gracias desde el observatorio por haber participado en este espacio. Recordaros que hemos grabado la sesión que estará disponible en nuestra página web para todos aquellos que queráis revisitarlo o que queráis comentarles a otros que, que, que para, porque estáis disponible y nos volveremos a ver el año que viene en estos espacios de, del observatorio. Es que ricasco, que hoy. Es que ricasco.